bueno, bueno, hola, hola, hola, se escucha, ya se escucha, ya se escucha, bueno, bueno, bueno, no se escucha aún todavía, no, hola, hola, hola, hola, ahora sí ya, ah, bueno, sí, estaba desconectado mi, mi micrófono, gracias por avisarme, gracias por avisarme ya, eh, les decía que bienvenidos a toda la gente que se está uniendo a la transmisión, que me apoye la gente que está en Facebook con las estrellitas. Píquenle a las estrellitas, gente, por favor, en Facebook. Échenme la mano a la gente de YouTube con los super chats Gracias a Diana Arguello, a Juan Carlos Lima también. A Pequeño Mamut, a Jenny Love, Brujiz, a Brujiz Jenny Love, Giovanni Quintanilla. Saludos, soy del El Salvador. A William Contreras Vázquez, bienvenidos. Gracias a Yan también. Ayúdenme con los likes, gente en Junao en Facebook, en Twitch. Gracias a todos. Y tenemos a Melissa. Buenas noches, Melissa. Oli, ¿sí me escuchó? ¿Sí estoy hablando? Sí, sí te escuchas, te escuchas bien. ¿Seguro? Sí. No, no, es que no me escucho, qué raro. Ok, este, no me escucho, pero hola, hola a todos. Ya a sí, te escucho, sí te escuchas, sí te escuchas. Ok, creo que yo también ya me escucho. Muy bien. ¿Ya estás? ¿Ya estás lista? Ya, sí. Bueno, saludotes, Melissa, bienvenida a esto que es la raja peludona sangrienta. ¿Por qué? O sea, a ver, es que yo no estuve en el cambio de, que no era la mano peludona? O sea, ¿por qué la raja? La raja suena feo, ¿no? Porque se enojó mucha gente de que se llamaba la mano, la mano peludona, y me acusaron con la gente de la mano peluda. ¿Y luego qué pasó con eso? Este, pues, como me llegó mucho hate por el nombre, pues uh -huh. ya les dije que, que ellos buscaran un nombre y me empezaron a poner ahí en el chat. Y, <risa> la raja. La raja. Y, y terminó como la rajada peluda. Y después yo ya le puse la rajada peludona. Y no. después yo ya le agregué lo sangrienta. El sangrienta queda bien, es lo único que, que me gusta, el único rescatable. La rajada peludona sangrienta se llama el programa. Y fíjate que fui a grabar ahora que me tocó para History, Ajá. y me, le tocó grabar también al de la mano peluda precisamente, porque se va a hablar del caso Josué y de... este ¿Cómo se llama? De, de Ramón Sáenz. Pero entonces, este... Sigue, sigue existiendo ese programa. Sí, sí, sí. De hecho, antes de Juan Ramón Sáenz existía. O sea, la mayoría de personas habla sobre la mano peluda y conoce la mano peluda con Juan Ramón Sáenz, pero la mano peluda existió antes de Juan Ramón Sáenz y después de Juan Ramón. Ya, no tenía idea, pero ¿sale en el radio normal o por dónde? Sí, sí, sí, sí, sí sigue saliendo en la radio. Uh -huh. eh, también tiene, pues, obviamente ya su transmisión por, por redes sociales pero sí antes de Juan Ramón Sáenz eh, había un locutor que se llamaba Rubén no me acuerdo sí. su nombre y, y después regresó ese señor Rubén después de, de Juan Ramón Sáenz y siempre han tenido ese programa después el señor Rubén también ya murió y ahora lo, lo tiene otro señor y me lo encontré me lo encontré ahí grabando para History y me dice, ah, Oxla, que ya te había conocido, y que no sé qué, que ya habíamos hablado, y dije, ah, sí, cierto, ya nos conocíamos, y me dijo también, oye, si ¿sí te funciona eso, sí si sí te sirve, que llames a tu programa La Mano Peludona, así como La Mano Peluda, ¿no? Y dije, uy, ya me está reclamando. Ese es, es, es chiste, le dije, es chiste, la gente le empezó a poner así a mi transmisión, pero, pues, lo decimos de parodia, de chiste, dice, porque yo yo sé que tu nombre, pues, ya tiene ya un prestigio, ¿no? Ya el nombre de Oxlack, pues, ya refiere, refiere a algo. ¿Para qué le pones la mano peludona si tu nombre ya, ya tiene como trascendencia, ¿no?, trayectoria. Dije, no, no, pues, es un juego nada más, por eso le llamamos la mano peludona. Pero, fíjate, entonces ya por eso es mejor la rajada peludona sangrante ya eso no suena a la mano peluda sí no que sangrienta no pero aparte yo creo que era, era obvio no que era un chiste o sea <risa> pues <sí. risa> o sea quién en su sano juicio le pondría sabes la mano peludona a su programa pero muchos me reclamaron que me estaba robando el nombre o sea literal y fíjate it it italia Italia tiene su programa de La mano La mano de ayuda. La mano de ayuda, sí, la mano de ayuda. Y fue como que también yo sentí que también como que me dijo, "Ah, este, la mano peludona." Sí, o sea, también como... también aquí en el en vivo dijo de que este, no sé quién que ande diciendo que pues que sí que te andaba robando el nombre y yo, ay, no puede ser esto, ya basta. Yo también sentí un poquito de celos como decir, "Oye, nosotros nos llamamos la mano velluda. Y tú también le quieres poner la mano peludona. O sea, es como no, no. O sea, na a nadie, nadie. Todos vieron mal que le haya puesto. De hecho, ¿Por qué? no le pusimos. Porque no se <risa> llama mejor el pie, ¿sabes? O sea, ahí sí ya. No, ese sí. ya no tiene chiste. ¿no? O sea, <risa> bienvenidos al pie peludo. <risa> el pie o sea, peludón suena mejor. Se escucha mejor. Bienvenidos a la rajá peludona sangrienta. Es que la raja, pues, eh, pues no sé, no sé. Uh, ¿a, qué, ¿A qué te refieres con la raja? Pues no sé, yo, ya los tamales, ¿no? Ya es que hay tamales de, de rajas. De rajas. Las rajas son buenas, ¿no? Pues sí, sí, sí, las la, la rajas son buenas. Las rajas sí, bueno. son picositas. No, son las que tienen crema y elote, ¿no? Ah, pues también, también las rajas, sí, eh, esas rajas con crema, sí. Muy bien, pues bueno, excelente. Así que este programa pues ha cambiado de nombre, o sea, no no ha cambiado de nombre, en realidad siempre se ha llamado eh, Moco, Encuentro con lo Desconocido, eh, Podcast Oxlack, La Mano Peludona, La Rajada Peluda Sangrante o Sangrienta, o sea, pues cualquier día le podemos poner el nombre que queramos. Oye, de repente empezaste a, a, a, a, ¿cómo se dice? A ocultar a moco. ¿Ya no quieres hacer moco? Sí, pero cuando hacemos moco es porque tenemos que hablar de locuras, o sea, que, que inventemos cosas. Pues o sea, sí. Si quieres, hoy podemos inventar cosas. Sí y no. No, hoy no. Hoy no. como voy volviendo? <risa> Los, <risa> tus respuestas. Sí y no sí siempre y son no. así, ¿no? Sí, es, es, es, este tema ya lo tocamos, pero a ver, Ox, ok, ya, pasando a mejores temas, se llama la raja peludona sangrienta, ¿correcto? La, la rajada peludona. ¿Sangrienta no? Eh, pues sí, sí, o sea, es que a veces es la rajada peluda cuando es, el, es cuando pues es el programa nada más normal, y la rajada peludona sangrienta es cuando va a ser mucho mejor el programa. ¿Y hoy no va a ser mucho mejor? Sí, por eso hoy se llamó la rajada oh. peludona sangrienta. Ya, estoy entendiendo. Ok, muy bien, perfecto. Me agrada. Ok, listo. Pues ya, eh, ya que toda la gente supo sobre esto de la rajada peluda, eh, yo sé que a ustedes les gusta el nombre. Yo no me imagino a los niños. Mamá, mamá, yo voy a empezar la rajada peluda sangrienta. Aquí son... no? <ríe> la, Ni raja, la raja, la raja, ¿cómo pusieron? Ay, ah, ya se me perdí el comentario pero era muy bueno. <risas> Espérame un segundo, porque esto amerita un, un canto del ángel. Ahí está. Gracias a Ever por 20 pesotes, mi hermano. Gracias por ese super chat, por apoyarnos. Viv González, un abrazo allá en Facebook, pero que se ve también. Eh, Bri Power, Alicia Costa, y bueno, poco a poco se ha construido este programa, Melissa. Tú eres un elemento súper importante en, el, en el programa. La gente sabes que te quiere. Ahora también la gente quiere el canto del ángel cuando hay superchats. <risa> y le gusta el nombre de la rajada peludona. Si ¿Sí, has visto, o sea, eso nadie lo tiene. Ninguna otra transmisión tiene una Melissa. ¿Dónde va a haber otra Melissa igual? Pues no. Solo mm -hmm. so aquí. Aquí. Oye, ahorita pusieron la raja afeitada. ¿No te gustaría eso? ¿La raja afeitada? <risa> no sé. Se me suena muy limpio eso. Suena, no, a mí no me suena limpio. Como la palabra afeitar no es la, la palabra bonita, ¿no? Sería depilar. La raja, la raja, la raja. <risa> elisa, ya, el nombre. O sea, ya, ya la... no, ya, ya, ya, ¿Te gusta ya, ya. ¿La raja o no? Sí, está la, muy padre. O la rajada. No, yo creo que la raja, ¿no? La raja está bien. O sea, la, la verdad, la verdad, la gente le había puesto la rendija, la rendija peluda, pero yo cuando le puse el título a la siguiente transmisión no me acordé y en lugar de rendija le puse rajada. O sea, le corta que ver una, una rendija peluda sí, está, sí estaría muy raro, ¿no? La rendija o sea. peluda. Aquí, aquí te entra el nervio, se llama. Es el, el ¿Cómo se llama este eslogan? Eslogan se llama. Eslogan. Sí, cuando. Ah, dice, sí, sí, sí. Ajá, sí, es eslogan. Entonces es la rajada peluda donde te entra el nervio. Yo la... pensé que decías es Logan, o sea, que alguien se llamaba Logan. No, no. Gracias a Karen López. Gracias a Karen López. Mira, Karen López dice, desmintiendo videos sería la verdad sangrienta. ¿Eh? La verdad sangrienta sería desmintiendo videos. Sí, pues... Gracias. A Noche niebla. Bueno, vamos hoy, a... Hoy vamos ¿Eh? a ver videos, vamos a sí. ver leer historias. Hoy hoy, ten, hoy podemos hacer, este, checar lo que nos ha mandado al WhatsApp. La gente nos ha mandado videos, nos ha mandado historias, puede ser llamadas telefónicas. Y si alcanza, y si se puede, también vemos algunos videos de TikToks que les había dicho que quiero que, que escuchen y que vean. Para opinar sobre estos. De hecho, hoy vamos a hacer eso. Vamos a, a déjenme buscar mi TikTok. Se pone loca con el TikTok. Oh. ¿Deberías, ¿De hacer? ¿Qué? Deberías hacer ese TikTok, Melissa. Ya está bien viejo. Está bien viejo. Nada no, más, ¿sí ¿tú te acuerdas? <risa> es que me quedé con, me pone loco con el TikTok. Dice que Meli también cante como el ángel. Tú ya lo hiciste. Ya, ya he cantado, ¿no? ¿Le has hecho como el ángel, A ver, has dejado A ver, espérenme. Pues es que yo sí le hago bien bonito, o sea... No tiene sentido que lo haga. Mira, yo le hago así. ¡Ah! <risa> así hace. ¡Ah! A ver, espera. Deja agarrar la entonación. No ¡Ah! <risa> <risa> voy a llegar, no puedo. Bueno, esa es mi imitación de ángel. Dice Dani Leal que me quedé en los principios de TikTok. Sí, no, o sea, creo que sí tengo recuerdos de cómo era el baile, más o menos. Bien, vamos a compartir pantalla para ver qué nos ha mandado la gente en el WhatsApp. Vamos a iniciar esta transmisión de La Rajada, La Rajada Peludona. Estás en tu programa favorito, La Rajada Peludona. Bienvenidos, sean todos ustedes bienvenida melisa nuestra eh, principal experta en temas de cosas sobrenaturales extrañas melisa también hace contacto con los muertos es psíquica además estudió eh, psicología y es una famosa psiquiatra ya dentro de su círculo de, de profesionales melisa eh, ha estado con nosotros en diversos temas y también sabe hablar latín, exorcismos, también se dedica a eso, armonización, y también, también puede sentir las buenas y malas energías de todos los del chat, ella tiene superpoderes desde chiquita, tenía aproximadamente cinco años cuando sucedió todos estos acontecimientos de hacerse eh, poderes psíquicos, en realidad ella maneja también la quiromancia, eh, y la telepatía incluso también puede hacer hipnosis y demás. Es una de nuestras mejores expertas aquí en la rajada peluda. Totalmente. Todo, todo lo que dijo en... <risa> todo lo que dijo, sí soy. Sí soy. Sí soy. <risa> ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Y tenemos ya el primer mensaje que nos ha mandado... Un amigo al WhatsApp, vamos a ver, vamos a escuchar primero tu audio. ¡Chismosos de mierda! ¡Son unos chismosos de mierda ustedes! ¡Ah! ¡No son haters, pero son unos chismosos! ¡Tú que me estás escuchando, eres un chismoso de mierda! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a estudiar. ¿Qué haces aquí, chismoso? ¡Cárguese! Dice, Oxlack, escuché esta psicofonía que grabé, y nos ponen eso. Dice, ¿tú qué logras escuchar? Está bueno, el pariente de Carlos... Carlos Armijo era o sea, voy a escuchar la psicofonía. Ya escuchamos la psicofonía. Este, ¿qué opina nuestra eh, psíquica? ¿Qué opina de esta psicofonía? A ver, es, esa es una psicofonía. Primero, la puedes sí. volver a repetir. Claro, claro que podemos repetir favor, nuevamente. Sí. Me tengo que concentrar. Chismosos de mierda, son unos chismosos de mierda ustedes. Ah, no son haters, pero son unos chismosos. Tú que me estás escuchando, es un chismoso de mierda, ponte a trabajar, ponte a estudiar. ¿Qué haces aquí, chismoso? ¡Cárguese! ¿Qué opinas de esa psicofonía? Es bastante agresiva, ¿eh? bastante fuerte. Fue grabada dentro de una escuela. Se dice que en esta escuela eh, han sucedido fenómenos paranormales, hay cosas extrañas. Los investigadores de aquel país... Eh, han estado realizando ciertos eh, experimentos dentro del colegio y una noche bajo las escaleras se escuchó esa psicofonía. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión psíquica, Melissa? No sé, se me hace, este. yo pensaba que era un audio y que en el, o sea, es un audio, ¿no? Pero que en el audio se iba a escuchar como algo escondidito. O sea, según esta persona dice que todo eso es una psicofonía, claro que no, sí. eso es falso falso. Es falso. Es, ¿tú, tú piensas que es un troll que nos mandó un audio insultándonos. Totalmente. Ok. Muy muy acertada nuestra psíquica, muy acertada. A mí, yo sí me hubiera ido con la finta de que eso era una psicofonía, pero tienes razón, es demasiado largo, ¿no? Eh, largo y... y entendible, o y sea, entendible. y aparte sí, yo creo que, no creo, más bien, un espíritu se queja de al no sé, de algún aspecto de um, violento que sufrió en su vida. No de Una psicofonía, ¿cómo sería? ¿Puedes hacernos el ejemplo de una psicofonía tú que eres experta medium? Eh, pues eh, te, te piden ayuda, por ejemplo. Ya hemos escuchado unos haría? antes de que... Ayuda. Cosas así. No, sí, eso ya se escucha diferente, ¿verdad? Sí. A ver nuevamente. Ayuda. Cosas así, ¿no? ¡Ay! Como para dar a entender también de que, este, pues de que ahí hay una presencia, o dar algún tipo de señal, o una clave de lo que les pasó, o lo que sucedió en ese lugar. ¿Crees que los espíritus, entonces, todos, o en su gran mayoría, estén buscando ayuda? Sí. Algo, o sea, si tuvieron una muerte violenta, que no tuvo justicia, sí. este, sí. Dicen que eso es ACMR, que si lo puedes hacer y hacer unos soniditos de más. Ok, ¿qué quieren que diga? Sí, sí sé hacerlo. Este. A ver, déjenle subo el Gains, ¿qué les digo? A ver, al smr Sí. oye te quedaría bien hacer unos asmr en tiktok no los has hecho no no he hecho porque a ver bueno es que estas son otras preguntas técnicas luego te pregunto ah, o sea... Dicen, Melissa, crees que los espíritus estén atrapados entre el plano y el otro y necesitan ayuda para trascender hay algunos que sí definitivamente o sea como les decía los que sufrieron muertes violentas o que no encontraron no encontraron nunca su cuerpo, o que la familia ya no supo más de ellos y así, sí están como en ese en ese limbo. No porque no puedan pasar, sino porque quieren dejar a su familia tranquila. Oye, Melissa, ¿tú sí sabes qué significa CMR? Eh, Las eh, siglas, no. Solo sabes que se dice así. Sí, pero a ver, ASMR, ni siquiera me suena como que tenga sentido con algo, porque no tiene como, uh, tiene que tener como, es como sound, me imagino. Mm, ajá, No sé, me imaginaría que, que pudiera decir algo como de la voz, pero no tiene una B, no lo sé. ¿Deberíamos? No lo sé si alguien investiga en, en, en Google qué es ASMR, pónganlo ahí en los comentarios para que todos aprendamos esta noche. Vamos ¿Tú lo has a... hecho? ¿Qué ASMR? Pues no, las ASMR creo que nada más las hacen las, las chicas, ¿no? ¿no? Y están ahí como bobos los chicos. O sea, también pueden hacerlo hombres y también lo haces como que con comida y así por decir, te pones a, a masticar o hacer como esto no sé no quiero escucharme machista pero eso no suena muy masculino <risa> pues sí y no pero sí lo podrías hacer o sea también hacer como videos para que la gente duerma sabes cómo ese tipo ver, de videos como a Sí, así. Justamente así, Duérmase, así no, pues nada más les vas diciendo de que imagínate que estás en una playa y así los vas situando en lugares de que oh. eh, estás sintiendo la arena en tus dedos, la brisa del mar y así te vas. Oh, wow, yo no había escuchado eso. eso Esos ACMR, la verdad, eh, conozco eh, que hace gente ACMR, pero. No había escuchado pues todo eso. Y tiene mucha gente que, que ve ese tipo de contenido, ¿no? Sí, de hecho sí. O sea, yo a veces para dormir sí pongo cosas así. Dice, eh, dice aquí ya nos habían puesto la uh, respuesta. Carlos Salmijo dice, ACMR. el término ACMR del inglés, Autonomous Sensory Meridian Response. Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Uf, mm. eso... Eso me suena muy raro. Respuesta sensorial meridiana autónoma. Sí. ¿Qué es meridiana? Este, no sé, como con la, con algún punto de tu cuerpo, ¿no? O algo así. ¿Meridiana? No, no sé, la verdad. <risa> pues no sí, sé. me imagino algo así. Dice Fernando, hace poco salió uno que, que chupaba el micrófono. ¡Ay, Wakala! Yo tengo un micrófono super chiquitito. Sí ¿Qué significa chupar. eso? ¿Qué, ah. cosa? ¿Qué significa que tengas el, el micrófono super chiquitito? O sea, tengo uno. Nada más. Nada más quería hacer el comentario. <risa> <risa> ok. Ok. No fue muy buen comentario, pero, pero vamos a pasar a, a ¿Lo ensayo. quieren ver? Ah, el micrófono chiquito. A sí. ver, pues, el micrófono chiquito. A ver, pero quítame de, de la pantalla. ¿Te quito de la pantalla? Voy. Sí, voy, voy de volada. Bueno, vamos. Melissa no, no que, dijo que quería salir de la pantalla porque se va a levantar. O sea, se levantó de la silla. Y salió de cuerpo completo. Y no quería que ustedes la vieran de cuerpo completo. ¿Qué ocultará? no lo sé, es un misterio que, que tiene, pero nos va a enseñar que tiene un micrófono chiquito, bueno eh, cibernético devorador de pecados, saludos mi hermano Lobo Solitario, estamos en la rajada peluda la rajada peluda ACMR quisi, Kiss, quisi, quisi estamos de regreso ya con Melissa la de la sonrisa la de la sonrisa. Melissa, la de la sonrisa. Ok, Melisa, aquí está. La sonrisa. Oh, sí, tienes <risa> un micrófono chiquito. Sí, o sea, ¿estás de acuerdo que valía totalmente la pena enseñarlo? Sí, claro. Pero, ¿qué dices? ¿Que ese no lo puedes chupar? ¿O por qué fue el...? el... No sé, me acordé. O sea, fue ah. algo así como... Como nada más así para convivir. Ok, ¿y ese micrófono lo utilizas para? Pues para... Um, para lo que se usan los micrófonos, Ox. O sea, pero ¿en qué momento? En, qué, en, ¿en mi qué? celular, cuando grabo en mi celular. Ajá. Pues hablo así para el micrófono Fíjate que yo me compré un micrófono de esos de solapa que es para tu celular. Ah, sí, ¿de cuáles de los que son? ¿Cómo se llama? son este ah, pues inalámbricos no pero no es algo que te pones como que en la ropa y así ya sí sí pero tiene un nombre se llama lavalier no lavalier ah, eh, bueno en realidad lavalier es una como una marca no aquí este aquí lo tengo mira Mm, sí pues es el que te pones como en la ropa y así sí sí está, padre, y si te, ¿no? te, está muy padre te funciona bien y todo la verdad nunca lo he usado porque no salgo entonces quiero ya uh, salir a, a grabar algo ponérmelo y poder hacer tomas más más lejanas y, y ver qué tal funciona la va a lier. muy bien vamos a ver qué tenemos en el whatsapp ahora sí teníamos ese mensajito que no era una psicofonía, tenemos este mensaje que dice, hola, ¿qué tal? Saludos, Oxlack. mi nombre es Anaí, me gustaría hacer la sección, ¿puedes darle mi nombre a la Arita Sandoval? Soy la chica de Sin Tiempo Ni Espacio, ¿qué? ¿puedes darle mi nombre a la Arita Sandoval? Soy la chica de Sin Tiempo Ni Espacio, ahí tengo mal su nombre, una disculpa, ah, caray, ¿qué, qué es esto? Yo, Oxlack, mi TikTok, ahí está, Acá. <risa> no sé qué significa, no sé qué quiso decir. Qué conversación más extraña, no entiendo. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Dice: Hola Melisa, hola Ox, ¿me pueden ayudar? Soy Samari de Citácuaro. ¿En qué te podemos ayudar, Samari? A ah, saludar. Soy Samari de Citácuaro. Que <risa> si le mandas un saludo a Samari de cuero hola Samari, saludos, abrazos. <risa> Samadhi, Samadhi. Samadhi, yo dije Samadhi. No, Samadi. Samadhi, Samadhi. Oye, está bonito tu nombre, ¿qué significa? Samadhi. Samadhi. Ay, no puede ser. No. ¿Cómo te llamas, Samadhi? Samadhi. <risa> no, no. Sa samadhi. Samadhi es que aquí no. se ve bien bien samadhi a ver vamos a ver acá tenemos un mensajito que dice o oh, asmr bien raro en twitch a estas no las banean pero bien que la gente normal los banean por cualquier cosa los de twitch mira mira aquí tenemos un videito quieres verlo como sí hacer pero ASMR? sí pero a poco en twitch también te banean así como muy fácil Fíjate cómo, en, en, oye, en TikTok es impresionante cómo banea a TikTok, ¿eh? Uh -huh. cuando, cuando haces algo normal, pero si estuvieras bailando en bikini o en tanga, hasta te publican más. Sí, a mí la verdad TikTok me ha... Yo ahora, ahora tengo bastante cuidado con mi cuenta principal, porque cualquier cosa ya era de que discurso violento y no sé qué, y era yo hablando así de los signos, y en discu, discurso de odio me ponían. ¿En serio? Y me... Sí, y así por cosas que pues nada pero no sabía que Twitch también dice no lo abras Oxlack a la chica la banearon por eso no me importa vamos a arriesgar <risa> la vida por ustedes vamos a ver ese ASMR épico ese ASMR que todos quieren ver a ver cómo se escucha Ay, ¡Ah, qué asco! Oye, ¿pero ese es el micrófono? Pues, no, no sé, quiero pensar que no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hará eso? ¡Ay, no! <risa> ok. O sea, lo que se nos ocurra hacer, alguien ya lo hizo diez mil veces mejor, ¿no? Eso está muy raro, o sea, ni siquiera suena padre. No entiendo. No, no suena, no suena, suena como que se quiere ahogar y vomitar. Uh -huh, uh -huh. Si es el micrófono, dicen. Mm, qué raro micrófono. No manches, no manches. Empezamos fuerte, dice Dani Leal. Bueno, pues la gente lo que ve en Twitch, yo no sabía que se hacían ACMR de esa forma. Gracias por enviarnos ese video. Vamos a ver esta otra, otro mensajito. Dice: ¿Qué es este ser extraño? Mira este video antes de que te vayas, please. Mira este video antes de que te vayas, please. Mira este video antes de que te vayas, please. ¿Qué es este extraño? Vamos a ver. Ah, ok, vamos a verlo. Este ya lo había descargado. Lo iba a subir a mi canal de YouTube. Eh, te lo voy a presentar, Melissa. Me dirás tú como experta, zoofílica sol, te iba a decir. <risa> <risa> so, wow. ¿Cómo se dicen las que saben de, de animales? ¿O? So? Mm. Se dicen zóloga Sí, ah, so, so, so, so. tú que eres zóloga, te voy a poner este video. Me dices qué significa, sí. qué es, qué es lo que estamos viendo en pantalla. Vamos a se ver. Se ve como un gargajo, la verdad, desde aquí. ¿Sí se ve bien? Sí. De que, lo que quiero saber es de qué tamaño está. O sea, ¿estamos viendo un vaso o estamos viendo una cubeta o estamos viendo una alberca? Ay, no sé. Mira, yo le calculo que eh, tiene un diámetro de aproximadamente un metro más o menos. ¿Un metro? Sí. O sea, tú, lo, tú sí lo ves como grande sí sí bueno no sé si yo lo vea grande yo pienso que esto ha de tener dimensiones de un metro de diámetro okay. dicen aquí este un gusano peludo pero no tiene más como la forma de una víbora no Sí, tiene forma de víbora se mueve como víbora saca la lengua como víbora ¿Qué no. crees que sea, Melissa Tú que eres la experta zoóloga No le vi la lengua. ¿A poco sí tenía lengua? Este, sí, sí, sí, sí. Miren, vamos a revisarlo. Vamos a hacerlo más grande. Ahí. ¿Viste? Saca su mm. lengüita, ¿ves? A ver, necesito que lo regreses para poner esto en Zoom. Y poderlo ver bien, bien. Y le pones pausa en donde, como que... Como que hace la, la cabeza hacia la cámara. Ahí está, así. Ah, A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Mira. ¿Esos dirías que son los ojos o como que no tienen ojos? No sé, mira. Ay, eso no se ve como una víbora. Se ve más, ah, no, ya, ya, ya, sí, sí, sí. Pero esos puntitos, que son? ¿Quién sabe? Pues tú eres la experta solo. <risa> ok, es que hay un fallo como en el video. Este puede qué, ser, sí. ¿Tú qué opinas que sea? Puede ser una. ¿Cómo se dice cuando? Ah, sí. Este puede ser una lombriz con alguna mutación. Una lombriz con alguna mutación. Sí. Una solitaria con una mutación genética. Ok, eso se suena eso suena muy científico, pero este muy dudoso. No, porque mira, usted ya ves que las solitarias crecen dentro de tu cuerpo. Sí. Ok, por algún alimento que haya comido Ay, la persona que la pero tenía. Las, pero las solitarias no sacan la lengüita, sí. Por eso tiene una mutación, es lo que estoy diciendo. <risa> No, pues sí. No, si pues, sí, tienes la razón. Sí, porque una víbora no es. Una víbora, no, no piensas que es una víbora. Mira, yo te voy a decir mi opinión. Un lombriz con peluca. La verdad, la verdad, este es un video muy interesante, me gustó mucho, no creo que sea un video editado, o que sea un CGI, creo que sí es un animal está muy extraño porque parece estar peludo, parece una serpiente con pelo, sí, exactamente, o sea, literalmente como Quetzalcoatl, le estaban diciendo en los comentarios. ¿Sabes? Eh, te voy a contar una historia, y esto lo iba a presentar en mi canal de YouTube cuando iba a subir este video, pero bueno, ustedes ya pueden tener mi opinión, ¿no? La primicia de mi opinión. Eh, conozco una historia en Estados Unidos donde los leñadores decían que había carpas peludas que en los ríos eh, habían encontrado eh, peces con pelos de hecho estas carpas peludas se hicieron muy populares y entraron dentro de lo que es eh, el mundo de la criptozoología y por ahí hay algunas representaciones de carpas con pelos eh, esto parecía imposible porque pues un, un pescado, una carpa no puede tener pelos, está en el agua y eh, la evolución que ha tenido pues le da para tener escamas, no para tener pelos en el agua. Entonces, ¿qué sucedió? Que realizaron investigaciones y efectivamente había carpas peludas en donde los leñadores habían reportado el descubrimiento de, estas, eh, de estos peces pero en realidad no eran pelos lo que tenían las carpas, sino una especie de hongo. Un hongo que había atacado sus cuerpos y que salía precisamente como estos pelillos por todo su cuerpo. Y no, no eran pelos, eran, era un hongo. Es una enfermedad de las carpas. Entonces, yo no sé si esto pueda ser lo mismo. Que sea una serpiente, eh, que, que pueda ser más acuática y que también tenga eh, pues un hongo y que le haya crecido todo este como pelo alrededor qué opinas de mi teoría de mi hipótesis antes de que dijeras todo eso te iba a decir que sí pareciera como que trae algo pegado en realidad no que también pudiera ser que no fuera como, como tal parte de, del animal porque sí se mueve más como una víbora y sí la lengua se ve como una víbora pero cuando hace la cabeza hacia arriba también se ve como que tiene algo pegado ahí como raro no uh -huh. pero sabes, pero... nunca había visto una serpiente así peluda eh, si yo hubiera visto ya algún tipo de enfermedad con estos reptiles pues ya identificaría inmediatamente a mí solo se me ocurre eso que puede ser hongos que le han hecho salir como pelos Alguien dijo aquí otro animal, ¿cómo se llaman? Una. los que también son así largos y se mueven así. Más los o menos. que son largos. Eh, sí. Este. Una no. anguila, una anguila. Ah, Una anguila, una anguila. Oye, pero la anguila igual no tiene lengua. No tiene lengua así como esta que vimos, de serpiente. A ver, ¿podemos buscar serpientes peludas? Ya busqué serpientes peludas, de hecho. Y no. Eh, pues salieron unas que no eran serpientes, pero sí estaban peludas. <risa> Ay, qué feo. Ok. <risa> bueno. <risa> ok. Entonces, por eso digo, no no encontré serpientes peludas. Sí pero, las funcioné, pero no. El animal que tú dijiste ahorita, este... ¿Cuál es ese? Yo no lo conozco. ¿Animal que yo dije? Sí, el que tenía una enfermedad. Y ah, es... la carpa. La carpa, sí. ¿No conoces la carpa? No. Bueno, voy a buscar aquí una, una carpa peluda. Vamos a ver cómo. Carpa peluda. Pero eso, ese animal que vemos en el video, ¿de dónde, ¿en dónde lo grabaron? ¿De qué lugar es? Este, no, no, es que no tiene ninguna referencia este video. Porque también, o sea, todo el tiempo aparecen nuevas, nuevas especies, ¿no? Más en el mar. Ah, uh, uh, sí, sí, pero no se me hace como que este sea de mar, eh. me parece más de agua dulce que de agua salada. Podría ser, no viste un video de unos asiáticos que sacaron un pez azul, así súper extraño y enorme, y estaban como platicando de todo el proceso de limpiarlos y así, que ni siquiera estaban como sorprendidos de lo raro que estaba el pez, porque todo el tiempo sacan especies nuevas. Y estaban considerando si sí, irlo a vender como al mercado así de la, de la, como donde venden peces y así, porque estaba muy pesado, o comérselo ellos, porque también comer como un pez así de um, exótico, de repente es como bien gourmet. Pero es tan común que se encuentren especies nuevas que era como ah, algo normal. Oh, sí, y he visto ese pez azul. ¿Sí lo has Pero, visto? Sí, sí, lo, sí lo he visto. ¿Sí Me sabes ha... el video del que te hablo? No, no he visto el video, pero he visto eso, ese pez azul, un azul muy brillante, ¿no? Pero súper grande y también está muy raro. súper grande. Uh -huh. eh, mira, ahí tenemos el, la, la carpa peluda. Esta es una representación de ese animal críptido. ¿Sí lo alcanzas a ver, este blanco que está hasta la esquina? Mm, no muy bien. A ver, déjame... Eh, ah, ok, ya lo vi. Ay, qué raro, parece como una bolsa de mano. Como una bolsa de mano. <risa> bolsa de mano. Sí. A ver, vamos a ver. Nuevo vestuario de Miti Iceland, eh, no sé qué. En la isla, eh, el islandés, no sé qué, trucha peluda. Es una trucha peluda. Vamos a vamos a poner esto, voy a mostrar Trucha peluda. Ay, qué feo, qué feo. Pobrecitos, obviamente mueren, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Por los hongos. Uh -huh. sí a ver, a pantalla vamos a compartir la otra pantalla donde está el pez peludo este es parte de la criptozoología eh dónde está no estaría aquí está vamos a ver si se ve ok mira ahí podemos ver la imagen de una trucha peluda pero esta es una esta es una trucha que está hecha en, en taxidermia le pusieron pelo como de conejo eh, a esa trucha pero porque la leyenda dice sobre estos peces peludos pero en realidad es que no se veían así de llenos de pelo sino algunos pelos no no no completamente como esto que se ve bien peluchito eh, acá tenemos otra otra representación si sí se alcanza a ver, está muy chiquito, pero se ve, ¿no? Sí. Ve ese, ve ese comentario. La trucha peludona. La trucha peludona, ¿ok? Ay, me dio mucha risa. Un perrata. Ay, no. Dice, peces con pelo. No son tan fantásticos, lo que pasa es que algunos pueden estar infectados con un hongo llamado saprolegnia, que les cubre de una capa de vello que en realidad es un moho de aspecto algodonoso que se le va comiendo y lógicamente si se ingieren pez con ese hongo, uno se puede intoxicar. Y hay un pez llamado mirrapina, pez ballena peludo de las azores, que es un pequeño pez de la familia de los cetomimidae, orden de los cetomimiformes, del que solo se ha capturado un ejemplar que parece cubierto de pequeñas espinas sobre las escamas que le dan aspecto de tener cerdas. Vamos a, a copiar Ceprolegnia o saprolecnia y vamos a buscarlo en Google. Saprolegnia. Vamos a buscar imágenes. Y estamos viendo, sí, estamos viendo exactamente eso. Y aquí vemos cómo, como te decía, no es que todos los peces estuvieran peludos, pero se parece a este que, que vemos aquí en pantalla, ¿viste? Sí, uh -huh. así ah, que, sí que no, no se ve como pelo en sí, ¿no? Se ve como una clase de ¿cómo se dice? como, como de, de. Peluchito, ¿no? Uh -huh, pero como de eso, de eso que sueltan. ¿Pelo de ángel? Sí, ándale, algo así, ¿no? Algodón. Um, es algodón. Algodón de azúcar. Pues ese sí se ve más como algodón, ese que estamos viendo ahí. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, aquí tenemos muchos eh, peces con saprilecnia o esta enfermedad. Pero de todos los que hemos visto, ninguno se parece al pelo largo que tenía la víbora. Exacto, a eso, a eso voy. Que, que Mi hipótesis es esto, pero en realidad no he encontrado algún animal que tenga... Tanto pelo como como se ve la serpiente, o, o sería un hongo que ya está completamente eh, abarcado a, a la serpiente esta, pero mira, aquí vemos un pez, sí se ven a pedazos que tienen los hongos. ¿A ti Ajá. nunca te ha dado un hongo? ¿Nunca se te ha pegado un hongo en los pies, en las axilas, en las ingles? Este, no. ¿Nunca, nunca se te ha pegado un hongo? No. Es común cuando vas a las albercas y ese tipo de cosas, pues que, que se te pueda pegar hongos o así, o baños públicos y demás. Lo más cerca que me pasó a eso fue hace poquito, pero sí. es que no era como un hongo, me dio una alergia con unas pastillas y me llené toda de granos. Ah, sí, como que ¿Y la sangre no? se te infectó, ¿no? Y te hizo sí, salir. pero todo, todo, o sea, hasta mis dedos así, todo, a todo, todo calma. lleno. Horrible, sí, yo me asusté mucho. ¿Por eso no venías? No, eso ya tiene tiempo. <risa> dice Evelyn Avilés, hongo en las ingles ya está de preocuparse. <risa> Ay, Evelyn. Sí, pues es que sí, ¿no? Los, los hongos de la ingles ya, sí, ya está más preocupante. Este petongo nomás dice Cardeña, a mí se me pegó en la selva, es horrible esa sensación. Oye, pero ¿sabes también que puede ser que de pronto la piel de la víbora este, se haya infectado con alguna bacteria y haya creado como organismos y que le saliera como eso, o sea, que creciera en su piel? Supongo, digo, eso sería como una respuesta, porque imagínate si es un animal desconocido y, y, y que se encuentra este primer ejemplar, o sea, es un súper descubrimiento. Pero yo solamente lo he visto en este pedacito en TikTok y no he encontrado referencias de dónde fue grabado ese video. Mm. Ah, ¿no viste ahorita el comentario que nos hicieron? ¿Qué? De algo de la víbora. Mira, escucha la madre. de... Ajá, no. Ese, abajo de él, abajo de él, él mandó una nota de la víbora con pelo. Ah, bueno, y ahorita vamos con el otro. Dice... Aquí está Ox la nota. Ah, ahí está la nota, mira. A uh -huh. ver, vamos a, a verla. Oh, vamos a, a copiar esto. O sea que ya hay una nota. Ah, caray. Deberían de ayudarme a investigar, gente. Pero no me ayudan. No me ayudan, me dejan solo. Somos la legión Ox, ¿Qué pasó? ¿Por qué me dejan solo? Eh, locales descubren misteriosa serpiente con pelo, oh interesante vamos a, vamos a detener pantalla, vamos a compartir pantalla, ventana eh, pestaña, locales descubren, Sí, ahí está ya se puede ver, Sí. aquí está dice el vamos a leer, locales descubren misteriosa serpiente con pelo los lugareños han hecho un descubrimiento misterioso en un pantano los usuarios de las redes sociales y los expertos locales solo pueden especular sobre qué hay detrás de la criatura. Una extraña criatura está desconcertando a los residentes de la provincia de Chakon Nakhon, en Tailandia. La criatura con forma de serpiente fue encontrada en un pantano. Una familia local cuidó el curioso animal. Ahora los expertos y parte de las redes sociales se preguntan qué animal podría ser. Y ya no hay más pinche información sobre, al respecto de eso. O sea, no es una nota que te explique, es una nota como lo que estamos haciendo aquí. Pues sí, no nos están diciendo nada. Exacto. No pues están... es que si fuera algo así como muy extraordinario ya habría más información de eso, ¿no? O Incluso si fuera como alguna otra especie. Es que es depende, depende quién lo tome y quién lo dé a conocer. Hay muchas cosas que seguramente se quedan sin explicación porque no hay quien las tome y, y las investigue. O sea, si nosotros estuviéramos en Tailandia buscaríamos dónde está este animal, lo podríamos llevar a un laboratorio y que un experto eh, hablara al respecto, un zoólogo, un biólogo, etcétera. Se parece mucho la serpiente, pero lo que me causa la extrañeza es que está completamente llena como de pelos. Si fuera un hongo debería de tener pedacitos, pero está completamente llena de pelo, ¿estás de acuerdo? Sí, parece ya como que es parte de, del animal Exacto. este. Exacto, o sea, puede ser un animal eh, nuevo, un animal nunca antes descubierto. Si se fue descubierto en un pantano, a lo mejor pudiera ser que sí, ya que no hay mucha gente que se esté metiendo a los pantanos. Ok, mira, dice, podría ser una víbora, este, ay, se me perdió. Ah, que las víboras no tienen ese movimiento como el animal ese. ¿Cómo no? Sí sí, sí tiene movimiento así. Pues yo también pensé eso, nada más leí el comentario. <risa> ok, bueno, entonces, bye con eso, vamos a verlo en lo que estábamos. Eh, <coughs> vamos a compartir pantalla, vamos a seguir viendo lo que nos han mandado en el WhatsApp. Aquí tenemos el WhatsApp y tenemos a alguien que me ha mandado este, sí me parece. Ox, mira, el video es de la transmisión de abril. Sácalo de la transmisión, así se ve mejor. Hola Ox, en la transmisión de anoche, justo en el minuto 5827, pasa algo blanco en la derecha de abril. Te mando el video de esa parte. Dice que pasa algo blanco al lado. ¿Tú no viste la transmisión de abril, verdad, Melissa? No, llegué tarde, pues sí te dije, ¿no? Sí, no, no la pude ver. No, estuvo, estuvo increíble la transmisión con Abril. Vamos a ver, dicen que pasó algo ahí al lado de ella. ¡Ay, sí, sí, sí! Pa pasa algo muy raro ahí, ¿viste? ¿Sí a ver, ponla, ponla de nuevo. Es una hada. Es una hada. Vamos a ver nuevamente. Va a pasar por aquí al lado. ¿Viste? ¿Viste? Ya. Uh -huh. ¿Qué crees que sea? No sé, se ve muy raro. Tú eres la experta, o sea, tú por eso estás aquí, eres la experta. Ay, perdón, perdón. Medio, okay. esóloga eh... Ok. Yo pienso que, pues como ella justamente habla con los espíritus, están ahí con ella mientras está en las sesiones, ¿no? No lo crees, está, así? Fíjate que está muy interesante, eh, porque no parece un insecto. Por, esto está más raro, esto sí es algo raro. Dicen es el reflejo de un carro, pero cómo, cómo? o sea, está es una pared y hay una puerta, no es como Exactamente, que... exactamente, melissa muy bien contestado. No puede <risa> haber un reflejo ahí. Pues no. O pues espérate. ¿Ese video lo están grabando con el celular? No, pero nos da, eh, nos da el minuto donde en la transmisión se ve. O sea, en la transmisión se debería de ver. Exactamente, en el minuto okay. 58-27 se supone de la transmisión, se supone que se debe de ver. Entonces, de ahí sacó el fragmento. Dice, si es el reflejo de un coche, así se ven aunque la cortina esté cerrada. Pero lo que vamos es que, bueno. No es cortina. Sea, Ajá, es una pared y, una, y puerta. una puerta, sí, exacto, o sea, a menos que él haya grabado como su laptop, su computadora, o sea, con su celular así, no, porque si vamos directamente a la transmisión, lo, lo, lo podemos buscar. ver, ¿quieres que haga eso? Pues hagámoslo, sí, a ver, vamos a hacerlo, perro, perro, perro, perro, o sea, tranquila, <risa> tranquila, <risa> tranquila, ya estamos llevando así, Cámara, cámara, ¿cómo que perro? Cámara, ¿Cómo que mi perro? Cámara, no lo puedo creer. Cámara, ¿cómo que mi perro? Ok, Eso iba está a decir. ruda, eh? No. Ok, entonces, ¿qué? ¿Qué ibas a decir de, de cámara, mi perro? Cámara, perro, vamos con el video. No, Obvio, no, no. No, es que iba a leer algo que decía, pero, y daba como la explicación de algo, Ajá. pero pues no la pude leer. Ok, ok. Vamos a ver al minuto 58, que dice? 58, 27. Vamos, aquí ya la tengo. Minuto 58, 27. 58, 28. 58, 28. Aquí está, dice la reflexión. Reflexión ocurre la reflexión ocurre, ocurre cuando los rayos uh, Vamos a... cuando los rayos de luz que inciden en una superficie chocan en ella ah, ok ok ya te, voy, <risa> ya te estoy entendiendo lo dice es um, se desvían y regresan al, a la medida que salieron formando un ángulo igual al de la luz incidente muy distinta a la refracción. Mira, ya tenemos ahí eh, esto, vamos a hacerlo más grande para que se pueda observar mejor. Ahí está, listo. Ah, pongan atención, gente, esto va a suceder. ¿Se alcanza a ver mi cursor, Melissa? Sí. Ok. Mm -hmm. De este lado va a aparecer un brillito. Eh, yo digo, si ustedes creen que sea la luz de un carro... Durante dos horas que duró la transmisión, solo un carro pasó porque no hay más reflejos en las dos horas. Solamente en ese momento. Vamos a verlo. Va, tiene que pasar ahí el, refle el reflejo. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo viste, Melissa? Sí. O sea, apareció de pronto. Yo no sé cómo tienen, eh, qué, qué tan observadores son, porque es un segundo, completamente un segundo donde aparece eso. Y aquí dice algo muy importante, Evelyn, que no es un reflejo de luz porque la transmisión fue en la noche. O sea, no. O sea, tendría que ser un reflejo de, de luces de carro. Pero, ¿estás de acuerdo que si es un reflejo de luces de carro? Yo creo que tendría que ver mucha luz cuando en un, en un reflejo. Esto es apenas como un hilito de luz. Sí. Y aparte no, no se ve cómo se refleja una luz. O sea, una luz no se ve así de extraño. Siempre tienen como, este, justamente, las formas de las que se está reflejando. No sé, ya sea como una línea o una forma bien específica y esto se mueve así. Dice la gente, bueno, ya confirmamos que está el reflejo, bueno, que no es que está el, la, la luz ahí, en esta... <risa> ya confirmamos que en la transmisión sí ocurre, entonces sí. que no es un reflejo de alguien que estaba grabando la pantalla. Ahora dicen que no lo ven, eh, voy a ponerlo, ya lo descargué, lo voy a poner, a ver si se ve más grande. El, el video que nos mandó nuestro amigo, ¿sale? Vamos a quitar esto, vamos a detener de pantalla, vamos a compartir archivo de video y vamos directamente con descargas y tenemos este video donde está abril y ahí se va a ver mejor, ¿no? Ahí está, ¿lo vieron? Bueno, pongan mucha atención, vean cómo es un hilito de luz nada más, ahí está, como si fuera un un insecto, digamos que un insecto, pero no podría ser un insecto porque simplemente aparece y es completamente luz, véanlo. ¿Viste? Sí, sí se ve raro. O sea, ya entiendo porque piensan que podría ser un carro, pero no, no, no, no me convence como quiera. Hoy está interesante esto. Gracias por mandarme este video. Miren, yo yo soy el primer escéptico aquí, ¿no? Aquí yo podría por eso mismo, porque soy el primer escéptico aquí, no no hay como algo que diga diga que pueda hacer. Saben, no no tengo explicación para eso. Lo lo más lo que puedo decir es que podría ella haber tenido mucha luz enfrente. Un, un aro de luz y que lo que está pasando detrás de ella sea un mosquito y que el mosquito se vea blanco completamente porque la luz le está dando. Eso sería lo único que yo pudiera eh, explicar, que pudiera decirles que ocurrió. Pongan atención, ahí va a pasar. Vean, o sea, tendría que haber sido un mosco iluminado completamente por la luz. pero no, la verdad no sabría si un mosco se ve así, porque se ve incluso como transparente, ¿no? Sí, pero aparte ya está muy forzado, o sea, tratarle de encontrar una explicación a fuerzas cuando pues claramente es algo extraño que está pasando ahí y ya. Y ya, la experta ya nos ha dicho que dejemos de chingar, que no es ningún un pinche reflejo, y que es un espíritu, que hay que creer en los espíritus. Me voy más por, por la hada, la verdad. Una hada, es una hada. Muy bien. <risa> es una, nuestra experta dice que es una hada. Definitivamente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> dice José Ruiz, reflejo de los lentes es que coinciden con el movimiento de la cabeza con ella. Un reflejo de los lentes, a ver, vamos a ver. ¿Pero saben qué, gente? ¿Por qué no puede ser un reflejo de los lentes? A Porque ver, pero ella... es, espera, ¿le puedes poner pausa justo donde se ve para que la gente que no lo ha logrado ver lo vea? Sí. Ahí está. Ah, véanlo. ¿Ya lo vieron en cámara lenta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya... También se ve como un mito, ¿no? Como si se fuera formando en lo Exacto. que va avanzando. Como un mito. ¿Saben por qué no puede ser un reflejo de los lentes, gente? Porque ella estuvo dos horas en la transmisión. Y solamente en ese segundo apareció esa, ese reflejo. Si hubiera sido el reflejo de sus lentes durante toda la transmisión, hubieran aparecido esos destellitos. Pero no, solo en un segundo. ¿No, los, ¿No les parece eso raro? ¿Tú qué pensarías que es? Yo no sé, o sea, la verdad, les digo, yo soy escéptico acá y por eso no puedo decir, no es un reflejo porque hubiéramos tenido más reflejos durante toda la transmisión. Pero dos horas y solamente un reflejo en un segundo, eso no me parece tan, tan, tan que pueda suceder, ¿sabes? Sí. Pues es que es, es normal, también lo hablábamos ayer, de que cuando uno está compartiendo este tipo de cosas o cuando hay tanta este, energía que en esa transmisión, pues, toda la gente estaba compartiendo cosas, este, ella también, tú, o sea, había demasiada energía, ¿es normal que pasen cosas extrañas? Pues es que a mí me parece difícil creer que se puedan grabar cosas paranormales, a mí me parece muy difícil que cuando aparece algo como esto, estoy tratando de buscarle una explicación, porque no acepto que sea algo paranormal, pero... Por eso es, es, es lo que sucede con los fenómenos paranormales. Al final de cuentas, uno no puede tener la razón porque no podemos comprobarlo. O sea, muchos dicen que es falso y muchos dirán que eso no se puede explicar, que es verdadero. Y es un paradigma. Esos son los fenómenos paranormales. La, el tema de los fenómenos paranormales son esos, son este, paradigmas los cuales no se pueden ni negar ni... ni asegurar, siempre nos vamos a quedar con esa incógnita ¿qué habrá sucedido? lo que le puedo hacer, hacerle a la pregunta a Abril es decirle que si en alguna otra ocasión ha visto esos destellos alrededor de ella déjame, tenemos una llamada a ver que, quién nos habla, te parece ok, hola buenas noches visto esos destellos? hola Ox ¿cómo estás? muy bien, ¿quién habla? buenas noches te saluda Manuel Benito. hola Meli, hola en referente al caso de Abril, estaba mirando. Yo soy fotógrafo y quería comentarte que dijiste, ¿verdad? Que, que no creías que era el reflejo porque no sé cuántas horas de transmisión y solamente ahí eh, apareció ese reflejo, ahora esa luz. Sí. Y quería decirte, ¿verdad? Que estaba mirando, estaba analizando el video y su flequillo estaba tapando una parte del, de, de sus gafas que tiene como un metalcito de color plateado. Sí. Y fue el reflejo de, de ese metalcito que se reflejó en, el, en la lente de la cámara. Porque hace, hace un movimiento y se le mueve el cabello y descubre esa parte, entonces ahí es donde se, se produce ese efecto de la luz. Es, mira, yo lo que puedo hacer es ponérselos, eh, eh, hacer una edición y acercarles más el, el cuadro donde aparece esto, porque no me parece que los movimientos de su cabeza coincidan con el movimiento de ese humito. El humito parece tener un, un movimiento diferente a los movimientos bruscos que hace con la cabeza ella. Es, es, es por eso. O sea, si vos te fijas, no sé si viste alguna transmisión donde apunten a alguna veladora, eh, se ve la, la llama de, de, de la vela, ¿verdad? Y siempre aparece la, la llamita, aparece en el lado contrario. Ok, digamos que, que sucede eso, que es el reflejo sí. así. ¿Por qué solamente en, durante dos horas solamente sucedió en ese momento? Es, es por, el, por la, la incidencia de la luz, como te digo, en esa parte plateada del, del lente. Obviamente el cristal no, no, no, entre sus gafas no no... No reflejaba, pero ese plateado que tenía como un tornillito de, de la gafa, fue la que re, reflejó eso. Eso está muy difícil, déjame checar, estoy viendo el video. Es está que aparte bien. no se me hace que empate Exacto. con el tiempo, como se ve después. Bueno, digo, no te escucho bien. Ay, es que, a ver, ¿ahí me escuchas bien? Creo que, creo que no me vas a poder ahora, escuchar. Para... Ok, se me hace que no empata con el tiempo en el que se mueve a el tiempo en el que se ve reflejado. O sea, como tendría sentido para mí lo que dices si pasara como en ese mismo momento. Sí, si te fijas, ella gira la cabeza hacia la derecha y el, el reflejo de la luz se va hacia la, hacia la izquierda, en, es, en ese mismo momento que ella gira la cabeza. A ver, ponlo. es muy así milisegundos antes a ver ponlo lento Ox. es que estoy viendo la, la transmisión Este, no le puedo poner lento digo no, no tengo bueno, esa, esa era mi, mi pequeña aportación y quería saludarte nada más y, y nada que siga adelante da, da gusto tu transmisión y un abrazo desde Asunción, Paraguay gracias mi hermano, un abrazote hasta Paraguay gracias por ver el programa Gracias por tu opinión. Sal. Genial, genial. Sí, ¿Ibas a saludar a alguien? No, a Melissa, me, me iba a despedir de ella también. Oye, gracias, saludos y gracias por tu aportación. Bye, bye. Bye. Es, es que un abrazo. sí tiene sentido, pero, o sea, tiene mucho sentido, de hecho, pero el tiempo para mí no coincide. Estaba viendo la transmisión. Y, y ella eh, no tiene, o sea, lo, lo metálico que tienen los lentes es el tornillo, un tornillo, entonces ahí se me hace súper, súper así, increíble que, que el tornillo pueda hacer un reflejo de esa forma y, y que haga el movimiento, yo creo que cuando lo vean más de cerca, se van a dar cuenta que el movimiento es como un mito, es como si se estuviera quemando algo atrás de ella, es muy diferente a un... Sí, a mí no se me hace como un reflejo, se me hace como dices tú, que es como un mito. Además, yo tengo lentes, siempre grabo con lentes y nunca me ha pasado que se vea en mis transmisiones algún reflejo de los lentes y también pues aro de luz y todo y nunca se ve así. Sí, tienes razón, Melissa. Yo uso estos lentes que sí, sí reflejan todo. Miren, ahora mismo está reflejando eh, y nunca... A pesar de que yo tengo el a, a, anillo este, el aro de luz, enfrente de mí nunca ha habido reflejos alrededor. Entonces, para que se refleje solamente un, un tornillo, eso ya es, no sé, bastante difícil. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola. Hola. ¿Eres, eres la niña? La niña. Eres la niña. ¿Y eres la niña. ¿Nos hablas del más allá? Sí. ¿Sí? ¿Qué nos oh. quieres platicar del más allá? ¿Cómo está todo por allá? Um, muy bien. ¿Estás sola en el más allá? <risa> Ay, Dios mío. ¿Estás sola en el más allá? No. Hay muchos como tú. Sí. Ok. ¿Te, ¿Tú moriste de chiquita? Sí. Ok. ¿Necesitas ayuda? Sí. ¿En qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿Qué ayuda necesitas? ¿En qué te podemos ayudar? Eh, dándome dinero. ¿Qué? ¿En, el, ¿En el más allá ocupan dinero? Sí. Demonios. O sea, es como en la cárcel, que, que es muy caro también. Igual que, igual que en la cárcel, estamos gente teniendo un contacto en este momento con un ser del más allá. Eh, ¿en, qué año, ¿En qué año vivías en la Tierra? 1998. En 1998. ¿De dónde eres? ¿Dónde vivías antes? ¿Cuántos años tenías cuando, cuando te moriste? Dieciocho. Ay, pues no eres una niña A ver ¿Por qué, ¿Por qué tienes voz de niña? <risa> o sea, a, ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Puedes cambiar voces Con personas Puedes cambiar voces ¿Eres un espíritu bueno o un espíritu malo? Um, bueno y malo. Bueno y malo. Cuando quieres eres bueno y cuando quieres eres malo. Ahora, ¿eres un espíritu bueno o malo? Bueno. Bueno. Eso nos tranquiliza un poco. Dice Martín Batista, alguien que nos está hablando por la tecnología que ahora los terrícolas tenemos. Dice que te pregunte si amas a Jesús. Si sí lo quiero. Si lo quieres. ¿Por qué, no ha, ¿Por qué no has ido con Jesús? ¿Qué te detiene aquí en la tierra? El dinero. Necesita dinero para cruzar. Mm, lo que fue. Ah, necesitas dinero para cruzar. Si sí existe Caronte. A Caronte, el balsero que hace pasar los espíritus en el río hacia el más allá, tienes que pagarle a Caronte. Sí. ¿Y ese Caronte cómo es? ¿Lo puedes describir físicamente? Solo eh, sí lo vi una vez, porque no estoy tan... No, no me fío mucho en él. Es... no me acuerdo. Ok, ¿puedes cambiar tu voz? Sí. A ver, háblanos de otra forma. Como un hombre. Como un hombre sí. mayor. Sí. Oh, sí lo cambió. Okay. Sí lo cambió. Compartan, compartan. Compartan, compartan. Apenas la va, apenas ah, va a hablar como un Apenas hombre. la va a hacer, yo ya estaba sí. la de explorador paranormal. A ver, cambia la voz. Hola. Hola. Hola. Ay, no, puedo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriel. Gabriel, es galopriante. Gabriel, ¿cuántos años tienes? Treinta y siete. Treinta y siete, Gabriel. ¿Cómo moriste en la tierra? En, en las vías del tren. ¿En las vías del tren? Compartan, compartan, comparta, gente. A compa ver, ¿pero qué, te quedaste dormido ahí, Gabriel, o cómo fue? Cuéntanos. Unos compañeros de trabajo me empujaron por molestar y de un solo paso el tren. ¡Ah! <ríe> Ay, no. Por eso estás en estás en el limbo, porque estás buscando justicia. ¿Quieres justicia para ti? Sí. ¿Quiénes te empujaron? Pues unos amigos. Esos Pero... no son amigos. Oigan, si sus amigos los empujan a las vías del tren, déjenme les digo que esos no son sus amigos. Ya era lo que quería decir. ¿Cómo se llaman para acusarlos con la policía, Gabriel? Uno se llama Manuel Manuel el otro se llama Charlie Charlie, ok eran dos. Sí. ¿Puedes regresar a la voz de niña? Sí. Ok, regresamos con la niña. Hola. O ¿Hola? ¿Cómo te llamas? ¡Qué random está esto! ¡Gabriela! ¡Ay, no! ¡Gabriela! Oye, Gab Gabriela, ¿de dónde nos hablas, Gabriela? Honduras. Ah, de Honduras, Gabriela. ¿Nos querías contar una historia? No. ¿Nos querías espantar? Sí. Bueno, pues. Tú también. Le quería mandar un saludo a, a, a, a, a, a mi hermana Valeria, que la quiero mucho, a mi hermano John, el, que también lo quiero mucho, y a mi mamá, la amo, y a mi hermana Natal. Bueno, le mandamos un abrazo, un saludo a tus hermanas, a. A tu mamá, a tu hermano y un abrazo a toda la gente de Honduras. Es la niña que me cae más bien, ¿sabías? De sí, verdad. Seguro. A también me cae muy bien. Qué bueno que mm -hmm. estás viendo el programa como todas las noches, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Gracias por, por este momento tan bonito que nos regalaste y te mandamos un abrazo. Gracias, bye. Adiós, Gabriela. Bye, bye. Dios. Ahí estuvo, estuvo, bueno, ¿no? Inquietante, me dio vaya inquietante, de hecho me dio Vaya inquietante, tenemos otra llamada telefónica, vamos a contestar, vamos a ver quién es Hola, buenas noches Hola, buenas noches, este ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo te llamas? Eh, Eric Bienvenido, Eric. Aquí, gracias, aquí los estoy viendo en, pues, en su programa. Y todos los días los veo y nada más quería, co quería comentar. Este, eh, bueno, igual no tiene no tienen nada que ver ahorita a lo que están hablando, ¿verdad? Pero igual lo quiero comentar porque <ríe> ya ves que tú desmentías o antes o desmientes todavía casos. Sí. Es, no sé si te recuerdas. Bueno, imagino que sí. El caso de la tienda de Mario. Ajá. Ah, pues, hazte cuenta que una vez, yo sigo a Joshua Luke, no sé si lo ubiques. Sí, sí. Ah, pues, estábamos en una... Bueno, Joshua Luke hizo un en vivo en, en Instagram, y en eso va entrando el tal Mario, y yo puse... O sea, nada que... Porque a mí en el personal el Mario me... me caga, o sea, me cae mal, porque... Porque se nota que es todo fake, porque he visto así como que, ajá, exactamente cuando, cuando hace sus cortes y yo soy, se mira que edita sus videos, pues. Sí. Entonces yo, yo empecé a decirle, yo sí le dije, uh, este, ay, es que no hay que llegar a Mario, o sea, no le quedan a Mario, todo es fake. Y empecé a decir, Mario me dijo, este, no, que yo soy amigo de, de Mario y me consta que es real. Y le dije, pues, oh, pues oh, Oxlack ya lo desmintió, le dije, la verdad, Oxlack tiene años. Haciendo eso y no por algo está donde está, y empezaron a decir: No, que, que, que Mario invitó a Oxlack a pasar una noche en su tienda y que Oxlack no quiso. Yo le dije: Ay, mira, yo no sé la verdad para mí tus videos. Yo le dije, a Mario, tus videos están súper editados, súper falsos, súper fake. Todo lo haces por vistas y todo eso. Y la neta, pues hay mucha gente que no te cree. No, pues que este, pues dile a Oxlack que, que venga a pasar una noche aquí a ver si es cierto que todo es editado. Este, y, y se puso a defenderlo a Yoshaluk, sí. <risa> y, y estaba diciendo, de que pues, ay, que no le hagas caso a Oxlack, que Oxlack es la palabra pues de YouTube, ¿De <risa> o sea, en, cuanto a, en cuanto a esto se refiere del paranormal, y dije, ay, pues yo no sé, dije yo ahorita, independientemente de Oxlack, yo nunca le quería a Mario, se me hace como súper falso todo, este, y dije, a que sí te creo, Yoshaluk, dije, o sea, porque yo en pues, ah, pues, me voy más por Yoshaluk que por el tal Mario. Sí. Y a mí, y yo le dije, pues, pues, pues, perdón, pues, yo como público no te quiero nada, le dije a Mario. Y también empecé a agredirme, y no sé qué, y que tú y Slack y que no sé qué, váyanse, no sé a dónde, pues si no me quieren, pues vengan, y todo eso, así como que... Sí. Ay, me, me, me cayó más <risa> mal, el tío, pero pues... Es que cada vez que te cuento, me digo, ¿cómo es para decirte algo? Sea, ya pasó hace como cuatro meses eso, pero lo tenía como que te va una garganta, lo tenía que decir. Ok. ¿Y, fue, de ¿Y yo, ¿cuándo, cuándo fue eso? <risa> Fue pues ya hace como pues un par de meses, somos cuatro o cinco meses, porque yo sigo a Yushogluk en Instagram y él hace en vimos a veces y pues en, en casi siempre está en mayo de Metiche, pues como que siempre tiene figurada y todo eso y me caga la neta, me caga el tipo tan nefasto, tan falso, tan todo y pues no me aquí le dije sus verdades, pues era fake y todo eso. <risa> y, y empezó a decirle que Oxlack, que, que pues tú no quisiste, era su caso, no, pues... Sí, sí. Y pues, ¿sabes? Pues yo no sé, dije yo como público, la neta para mí, totalmente falso es tú. Fíjate que, este, ya, un, ya no puedes confiar cuando te dice, pues a ver, ven a la tienda y, y quédate, ¿no? Ya no puedes confiar después de que ves tanto fraude. Que, Exactamente. Y después que ves que él maneja armas, ¿no? Y, Ajá, sí. Y luego que, que te quiere encerrar en su tienda, o sea... <risa> Te, te, te quiere meter un susto, ¿no? Como, como lo hizo cuando fuimos. Estoy seguro que él, mientras nosotros estábamos adentro haciendo la transmisión, él golpeó en el techo con algo y también susurró cosas por la parte de atrás porque tiene un hueco. Entonces, yo no, yo no dudo que obviamente quisiera hacer eso, no espantar. Tienes el video ahí clarísimo de donde supuestamente dos... Eh, rateros entran a robar a la, a, a la tienda y se les aparece una niña fantasma, es ridículo, para empezar sí. ¿qué le van a robar? ¿los, los pichis mazapanes? ¿o qué, le va, ¿o qué le van a robar ahí? ¿se tenía que haber robado el, el, la computadora, algo así? El, el dinero, en la caja, el dinero no los dulces no y luego bueno, se aparece fin. la niña fantasma ahí, o sea, pues ya ves Oye, que es no, falso. Aparte, aparte, sus historias y videos, sí, cierto, siempre se nota que hace un corte, o sea, pues todo, todo es... Tú sabes que haciendo cortes cualquiera puede meter un efecto o hacer otra escena, no sé, lo que sea. O sea, no, no, pues... Sí, también, este, también no, con no, máscaras no, se claro. puede. O sea, ya, ya si sabes, más de edición, más profesional se Ajá. puede con máscaras. Ahí hay un chico colombiano que ahorita están, todos sus videos están siendo compartidos porque eh, aparece una niña con, con su hija, o sea, la que la peina. si ¿Sí has visto ese video? O okay. que... Que hay una niña sí, sí, parada sí, sí. Con, con una cobija y le sí. quita la cobija, no hay nadie, pues exactamente él sí. está haciendo esos videos con, con máscaras, o sea, se llaman máscaras el, el proceso de edición, se llama una máscara, entonces es, es para quien sabe hacer ese tipo de edición, pues le pueden quedar muy bien los videos paranormales, entonces no dudo que Mario sepa editar muy bien porque pues es fotógrafo. No, sí, pero no. Ay, siento que la que, y no, y había muchos ahí que, no nomás yo, había muchos que tampoco le quería le decían en esas veces, este, pero como yo el que le dije, este ya le dije, no, pues hay uno que te desmintió, le dije, y es off, le dije, y tiene años haciendo esto, le dije, la verdad, yo le quiero ver, aparte, independientemente de, de él, le dije, para mí es pues, totalmente falso, se nota, le dije, pues, solamente quieres figurar, aparte, miras aquí en vivo de Yush de al quererte en el tercero, tal, le dije, respeta por lo menos el, el vivo de él, le dije, porque él se metió solo pues. Este, ya ah, no, pues que tú y Joshua, tú y este, o sea, vengan y no sé qué, le dije, ay, le dije, ¿sabes qué? Le dije, antes de, de la firmado te dabas en los cinco le dije, la neta. Este, y, y yo y siguió, este, y, y, y, y, y ya me dijo eh, Joshua Luke, mejor ya me callara que, porque si no me, me iba a bloquear y todo eso, y yo, ah, ya no dije nada, pues, pero bueno, pues, eh, eso, eso eso pasó como unos cuatro o cinco meses en la cuenta de, de Joshua Luke. Este, y regresando al tema de eso de deberías de, de desenmascarar muchos hay muchos yo dejé de seguir a muchos exploradores incluso porque son demasiados hay un canal no sé si lo has visto me imagino que es ridículo igual yo lo has visto y ni lo quieres porque es ridículo y es inútil que lo es algo que es muy serio. es el canal de se puede decir o no sí sí claro es el canal de En la Oscuridad con Paco Medrano, es un canal de porquería, de vida, puras babosadas, siempre la misma bruja, la misma voz, hasta se mira como que una ha hecho escenas de que están eh, transmitiendo vivo y patita con él, hasta los tocan y se dejan grabar y ¡ay! no es una ridícula, es que digo, no mames, es sencillo que le quitan la poca credibilidad o a sea, los verdaderos exploradores que hay, este, y estos hacemos o sea, payasadas digo, ¡ay! no es la coraje... Oye, sí, sí. Ese, he escuchado un poco... Paco Medrano dice... Sí, así le pones en YouTube, en oscuridad con Paco Medrano, y te vas a salir, y neta que te vas a sorprender con las... Ay, yo no lo puedo decir, pero con las tonterías que te ponen, te lo juro. No te, no te estoy exagerando, una porquería de canal. Y así hay muchos, hay muchos, hay muchos. Sí, muchos, muchos. Ay, pero pero en especial, es ese canal en especial es una porquería totalmente <risas> falsa. Ay, no sé. Muy vomitivo ese canal. <risa> muy vomitivo. Oye, muy bien, eh, muy bien lo que te expresas de, de los charlatanes, porque es lo que, que se gana, ¿no? Si hicieran las sí, cosas bien, otra cosa sería. Así es. Ah, y por cierto, el otro día que invitaste al cubo, a mí el cubo me caía mal. O sea, no me caía mal, pero lo dejé de seguir porque, pues, a mí sí me hace fake y ya me empezó a caer bien. Digo, no lo sigo, porque lo aceptó en tu canal de que de que cuando estuvo en entrevista contigo, de que si ha he hecho fake, dije, ah, oh, Tata. dije, a diferencia de otros, ¿no? Que juran y perjuran de que se les apareció ya un había una bruja Y no sé qué, y que han visto que a la llorona Y hay puras mamadas <risa> Muy bien, mi hermano pues, No sé, pues, perdón Solo quería expresarte esto y saludarte Y también saludar a la chica que está contigo Y pues nos veo todos los días Ah, pues muy bien, mi hermano, ¿dónde eres? De Mexicali De Mexicali, un abrazote hasta Mexicali sí, ah? sí. Hace poco miré el video que hiciste aquí en el Panteón de Mexicali, estabas en un panteón, no miré sí. que lo subiste, es que tienes, tienes otros canales, estoy suscrito a todos y los dije ay, ¿por qué no supe que iba a venir para darme una foto con él o algo? Pero en fin, ahí será para después. Sí, solo pasé un, una noche ahí, pero claro que sí, esperemos que después, mi hermano, te mando un abrazote, ¿cómo dijiste que te llamas? Eric. Eric, un abrazo, Eric, hasta Mexicali, y gracias por ser seguidor de las transmisiones, qué bueno que te gusten. Sí, gracias y saludos, bye. Saludos. Pues ahí está en la oscuridad, en la oscuridad, con Charlie Medrano. Pero que no dijo que iba a contar una historia? O sea, dijo tengo una historia, pero antes te quiero decir y se agarró del todo el chismecito. ¿Ah, sí? ¿Sí no? Yo nada más escuché el chismecito rico. <risa> Mucho chismecito. Yo no sabía que Mario, o sea, las las piñatas de Mario se llama sus sí, piñatas, sí. su tienda, ¿no? Sí. Yo no sabía que él era quien había hecho el video y lo había viralizado, o sea, entonces él es, está detrás de toda esta gran mentira que se sabe. Sí, sí Melissa, luego, luego tendrías que ver mis videos, Melissa. <risa> <risa> Para que te el chisme, te recomiendo mis videos. Sí los veo, nada más que eso desde la fotito, de, o sea, tú te das cuenta que ay Yo pensé que era una broma todo. Una broma. Sí, o sea, es que para mí es evidente que es falso. O, o, o, hoy andas muy, este, <risa> muy de, de falso, cuando eras de sí. que todo lo creías. Yo soy desmentidora, o sea, se sabe. Tengo 12 años desmintiendo este, cosas en YouTube. <risa> a ver, Tenemos otra llamada, vamos a contestar esta llamada telefónica cuando son las 11.30, 11.30 de la noche, aquí en la rajada peludona sangrante. Bienvenido, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿eres un ser de ultratumba? Sí, estoy saliendo desde el más allá. Ay, desde el más allá. ¿Cómo, cómo, es tu, ¿Cómo se llama tu nombre, diría el escorpión dorado? Mi nombre sería Alcatraz Alcatraz, ¿por qué Alcatraz? Porque vengo de Alcatraz Oye, yo siento Estás estás eh, mandándome mensajes telepáticos Quieres hablar con Melisa Tienes un mensaje para ella, ¿verdad? Sí, tengo un mensaje para Melisa Ok, ahí te la comunico Melisa, te hablan Sí, hola, buenas noches ¿Quién habla? Hola señorita Melissa, soy Hola. Alcatraz y solamente vengo a decirle que usted es una mujer muy bella y que no se debe dejar ofender por los comentarios de las personas. Ok, le, le agradezco Alcatraz. ¿Qué edad tiene? Tengo cinco mil años de edad. Así suena como una voz a alguien de mayor. ¿Cinco mil años de edad en qué, en qué, cómo se dice? O sea, eres de la tercera edad, en cinco mil años, ¿de qué edad serías? ¿Se entendió mi pregunta, Ox? <risa> <risa> Supongo. <risa> sí, porque nadie le responde. No, Hay algo que decían preguntarme sobre el pasado o sobre el futuro. Sobre yo, el futuro estaría bien, ¿no? Yo tenía esa pregunta. Bueno, ok. Es que tu pregunta fue que, ¿cómo, cómo, cómo? cómo o sea, cómo? sí, alguien de 5,000 años es de la quinta edad, de la, de qué, ah, no? o sea, o sea, sí. Ah, o sea, sí, dice, fantasma, dice que si hay personas de la tercera edad son viejitos, como de 70, 80, 60 años, una persona de 5,000 años, ¿qué sería entonces? Sería prácticamente ya polvo, nada. Ay, ¿por qué, ¿por qué nadie me entiende? <risa> o sea, <risa> pero era, de, de, ¿de qué sería? ¿De la quinta edad, de la sexta, de la décima edad, de la veintiava edad? De la treinta y seis edad, más o menos. ¿Treinta y seis? treinta y edad, o sea si dices esa persona es de la treinta y edad obviamente sabes que tiene cinco mil años. Dios no, estoy molestándome. Bueno, total, si les tres preguntas del pasado o del futuro. Yo tengo una del futuro. Solamente puedo responder tres a cada uno <ríe> okay. ok yo empiezo este en qué año nos vamos a ir a vivir a otro planeta y a qué planeta va a ser muy buena pregunta muy buena sí muy buena pregunta Obvio. aproximadamente dentro de unos 10 años aproximadamente irían a otro universo paralelo a este prácticamente sería idéntico, similar la única diferencia es que solamente tiene un planeta extra por así decirles algo a ustedes dos y ese, y ese planeta es un planeta que será solamente gobernado por lo que es el Hijo de Dios Metatron. Ok, dijiste que en 10 años. Sí, y no sé quién sea ese Metatron, pero yo estoy hablando de Jesucristo de Nazaret. Muy bien. Ok. Ok. Eh, una, una profecía. Eh, ¿De qué país será el próximo Papa? ¿Y cuándo morirá este Papa que está actualmente? ya no habrá ningún Papa. este que está actualmente será el último. Oh, oh, Melissa, una pregunta. Ok, cuando nos vayamos a ese otro planeta paralelo e idéntico al de nosotros, ¿va a ser un cambio del que nos vamos a dar cuenta o simplemente vamos a dar como un salto así cuántico y nadie vamos a saber qué pasó, nada más vamos a estar en otro lugar? No, sí se van a dar cuenta porque en ese lugar van a ver que hay otros seres además de ustedes, habrá habitantes de otros mundos y aparte se les va a conceder a todos los seres vivientes eh, vida eterna y inmortalidad y todos los que hayan muerto resu resucitarán en ese nuevo mundo. Será un planeta todavía <ríe> mil veces más grande que la tierra ok ok pero va a ser tal ya mi última pregunta va a ser tal cual así de que de repente los medios de comunicación nos van a decir nos van a decir preparen sus maletas ya nos vamos a ir del planeta o cómo va a ser como el traslado al otro lugar eso es algo que ni siquiera yo <risa> mismo lo sé no sabía decirles con exactitud eh, cómo va a pasar Exactamente, solamente sé la fecha aproximada, no podría decirles con esa actitud si será el mes de octubre, de, a tal día, a tal hora de, de este año. Solamente les estoy dando un, un cálculo pro, aproximado. Y sí, el, el, el planeta... Habrá un planeta que será la, una copia idéntica del planeta en el que ustedes habitan la Tierra y habrá otro planeta que es el planeta para los elegidos, donde prácticamente en ese planeta de noche será muy hermoso. Prácticamente de noche todo lo que hay, la Tierra, el agua, las plantas, todo brilla como si, como si fueran linternas. Pero entonces, o sea, ¿por qué nos dices que podemos hacer cualquier pregunta y no, no me respondes la que yo tengo? Desafortunadamente, pues ya te respondí a ti las tres preguntas. No, madre. Es que... no. Pregunta, <risa> o, o, like, pregunta te, no lo querías, te lo querías chamaquear con una cuarta pregunta, eh no, pero es que no me no me contestó mi pregunta. <risa> ok, yo aquí la gente dice, eh, Sergio Rosas dice: ¿con quién se va a casar Melissa? <risa> Ay, que eh, no se vaya a hacer preguntas de tu compañero. Pues... Esa pregunta no, eh, no la puedo contestar porque <ríe> viene de otra persona. Ah, porque tengo que preguntar de, de algo que no sea de mi compañera. <ríe> Obvio, o sea, pues, se sí. sabe. Cuando llega alguien, este. Bueno, entonces de esa pregunta mundo. no va. Ajá, sí, Vuelvo bien. a tener mis tres preguntas. Entonces. Eh, no, no, es... te quedan, te quedan dos a ti nada más. De hecho, me queda ni una porque hice una pregunta ahorita que. Era X. Oye, eh, Awitz, eh, ¿por qué te reíste? ¿Esa es la pregunta? No, no, no, aquí tengo. La pregunta es: este, ¿habrá una tercera guerra mundial? O sea, ¿pero no eres como un genio? ¿O eres como un espíritu que sabe ¿Cómo que, que el no futuro? creo? Que? Sí, ¿qué onda? Me siento o sea, escapada. ¿Eres un espíritu poderoso o nada más? No creo. No, no creo. No puede ser eso. O sea, si ¿eres un espíritu poderoso que sabe el futuro? O, no? o eres un espíritu ahí que andaba pasando. <risa> ya, ya hice mis cuatro preguntas fuimos engañados aquí fuimos, fuimos timados ya, este, ya terminamos nuestras preguntas y parece que no tuvimos buenas respuestas ¿eh? yo no me siento satisfecha con las respuestas ni yo ni yo parece Gracias. que este espíritu salió menos este, poderoso eres un espíritu eh, errante ¿Quieres que te ayudemos en algo? No. ¿Eres un espíritu chingativo? Tampoco. ¿Eres un espíritu eh, bueno? Sí. ¿Vienes a traernos paz? Sí. ¿Hay algo que sepas que no sepamos nadie de aquí ni del chat que puedas compartirnos? Pues sí, sé varias, varias cosillas, pero entre ellas lo que le puedo decir es que a, a toda la gente buena en el futuro le va a ir muy bien. Eso sí es, es algo como que casi nadie sabía. ¡Qué buena revelación! <risa> ¿Qué buena revelación nos acabas de hacer? O sea, el que, el que le va mal, se le pudre el tamal, ¿no? No, pero incluso hasta los pobres les va a ir bien. Que hasta los pobres, eso sí también es una revelación, porque si los, los pobres, aunque se porten bien, pues no, no tendría por qué irles bien, entonces, hasta los pobres, o sea, es una buena revelación. Si eres pobre y te portas bien, te va a ir bien en el futuro, eso es el mensaje. Exactamente. Es más, hasta se dice que cuando llegue el día, hasta los pobres van a dejar de ser pobres y todos van a tener los mismos derechos y las mismas igualdades. Oye, ¿y la gente de color? De igual manera. ¿Dejarán de ser gente de color? No, o sea, todos van a tener su propio color, todos van a tener su propia nacionalidad, pero todos van a tener los mismos derechos y las mismas igualdades en, to en todas partes. Oye, una, una última pregunta ya para, para que sepamos que si eres un espíritu que está en el más allá. La pregunta es, ¿mía era trapito? <risa> ¿Qué es eso? Es eso, desafortunadamente. Pues, no lo puedo contestar, porque sinceramente a esa chica yo no la ubico muy bien. Uy, pues no no eres un espíritu tan poderoso, pero bueno, te agradecemos que nos hayas llamado. ¿Quieres decir algún mensaje antes de que te vayas? Sí, nomás más que pórtense bien, ayuden a las personas que estén a su alrededor, no hagan maldades y sobre todo, pues, no abusen de las redes sociales, del internet, sobre todo, ya que las redes sociales últimamente se abusan para andar molestando a las personas, insultándoles, faltándoles al respeto, y eso provoca muchos suicidios. Totalmente de acuerdo muy bien, muy bien, un abrazo a Witz. hasta, hasta pronto Clax. y nada más para hacerte el comentario de que por ahí hay un video en internet donde se muestran a personas con con cosas que no son padormales. Una entre ellas una chica que puede meter su abdomen lo que viene siendo prácticamente su pecho hasta adentro y se le ve todos los huesos de su cuerpo, una chica que tiene prácticamente los ojos como si fueran de, de rana y una persona que tiene dos manos en, en vez de pies. ¿Y dónde viste todo eso? Eso lo vi yo en, en Facebook. En Facebook. No abuses de las redes sociales, porque puede suceder que veas cosas así. Entonces, yo, yo no sé si tú podrías decirme si ese, si, si tanto conocimiento que tú también has tenido en estos años. Este, si tú me podrías decir si esas personas que salen en ese dicho video que son supuestamente eh, le llaman super. Humanos, Ajá. si son realmente si realmente cuentan con esas especialidades o deformidades o si están hechos por efecto a computadora mira, esa es una pregunta que no puedo contestar porque no conozco a esas personas no, no las convicto pero si sí hiciste el video del hombre con los pies de mano Ah, sí. Pero, sí. pero ese es otro. ¿Ese, ¿Ese es el otro, Porque el que, el que Oxlack mostró es de una persona con una mano en un pie. La, el que yo estoy hablando es de una persona que tiene una mano en un pie y otra mano en otro pie. Sentado ¿Una ahí. mano en un pie y otra mano en otro pie? O sea, ¿sus dos pies tienen manos? Sí. ¿Las manos son pies? Sí. ¿Sus, sus pies...? se Transformaron en manos, o sea, en vez de pies tiene manos, o sea, tiene cuatro manos, pues sí, o sea, tiene cuatro manos. Oye, claro, o, en o en las manos tiene pies. Pies, pies, en las manos tiene pies, oh, oh. ok, tiene <risa> manos, y en las en, manos tiene pies, en las manos tiene pies, y en los pies tiene oh. manos, no, no tiene pies. Ni uno, ni un pie tiene. Ni un pie. Cuatro manos. ¿Perdón? Cuatro manos, entonces, ¿tiene cuatro manos? Sí. <ríe> ok, cuatro manos. Es Shiva. Es Shiva o Goro. De Mortal Kombat. Probablemente. Probablemente. Sería cuestión de que vieras el video. Exacto. Esa pregunta solo te la puedo contestar si yo viera ese video. Si nos mandas el link en Whatsapp, podría decirte algo sobre esas personas. Pues trataré de conseguirte el video y, pasá y pasártelo a tu Whatsapp privado. Gracias, hermano del universo. Igualmente, Oxlack, cuídate y muchos besitos de brazos para la señorita para la damisela, señorita Ángel Melissa. Oye, gracias, y sí, qué padre tenerte de vuelta, te queremos mucho. Dale, hasta luego, envidiosa. ¿Por qué te dijo envidiosa? <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> No me dijo eso, sí. Al final te dijo hasta luego, envidiosa. Eso, fue, eso te dijo. ¿Qué? ¿Es en serio que me dijo así? Sí, exacto, si sí, eso dijo al final. Yo lo escuché eso. No puedo creerlo. Dijo, hasta luego, envidiosa. Estoy segura de que no, ¿sí? Si sí, sí, eso te dijo. No. Te dijo el espíritu. Ay, pues no, no sé qué decir. Me ofende un poco. Sí, era muy ofensivo ese espíritu. Yo me había emocionado con el que nos iba a responder el futuro y que tres preguntas y todo, y dije, wow. Y al final fue como dijo mucho y no dijo nada, ¿no? No dijo absolutamente nada. O sea, como que le daba mucha vuelta la respuesta. Yo en verdad quería saber lo de los planetas. O sea, 10 años me emociona, pero sí se me hace como que es muy poco tiempo. Hoy tenemos otra llamada. Es la noche de las llamadas aquí en la en la rajada peluda. <risa> y bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Hola Oxlack, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Eh, soy Jonathan. ¿Qué onda, Jonathan? Estoy. Ah, perfecto, Jonathan. ¿De dónde nos hablas? Eh, ciudad... Bueno, siempre digo Ciudad de México, pero estoy en lo feo. Estoy en el Estado de México, en los límites. Entonces, ah, ok, pero pues, digamos Ciudad de México en Chalco, <risa> en, en Chalco, no, en Cuautitlán, en Cuautitlán es Cali. No, en Cuautitlán es más feo. En Cuautitlán, Cuautitlán. ok, eh, dejémoslo sí, en o Cuautitlán. Sé, estoy en, lo, en lo feo de lo feo de lo feo, porque es, bueno. ¿Por es feo, Ay, no. ¿Por, por qué pues, o sea, no es feo, pero es poco reconocido. O sea, siempre que dicen, siempre que le dices a alguien soy de Coahuitlán, sí. automáticamente, yo sabía que te iba a decir de Cuautitlán y bueno, ibas a decir que es cal... siempre te dicen eso. Ah. Pero, pues, pero pues no me puedo quejar, ¿verdad? ¿no? Así que de aquí soy. Okay. Pero, pues, y que hay mucho marihuano por ahí o okay? qué? Pues fíjate que sí. Ahora sí Ay, que no. es aquí como el, el municipio, este. Pues digamos que acá se siembra, ¿no? Eh, por algo el nombre de Cuautitlán es, Cuautitlán, eh, creo que es del náhuatl, y significa lugar eh, de águilas, entre los árboles, entre los árboles creo que significa, pero pues la traducción debería de ser, entre la mota, entre la ellos? mota, o sea, pues, sí. ¿son, y, son de y los Kautitlán que asaltan, la es tu casa entre los árboles, por eso es Iscali, entre oh. los árboles. Oh, y ahí es donde asaltan en las combis y todo eso? De cámara, ya se la saben, banda. ¿Sí? No, de hecho, ¿qué crees? Eh, precisamente hace ratito pedí en este, pues, eh, Me pedí una Starbucks y se tardó un buen. Sí. Eh, bueno, yo soy de Cuauhtitlán, pero pues el Starbucks está en Iscali. Y se tardó un buen, yo pagué con mi tarjeta y ya habían pasado casi hora y media de que lo habían pedido. Pues entonces sí me pues me molesté un poco. Sí. Y pues pido ayuda para Rappi. Me dieron la opción de darme mi reembolso. Sí. Pero pues yo no quería mi reembolso, yo quería mi pedido. Entonces, pues le mando mensajes al Rappi. Se llaman Rappi Tenderos, creo que así les llaman. Sí. Y no le llegaban, no lo veía. Entonces, el asistente de Vivi, el de soporte técnico me dice, "Bueno, lo voy a revisar." Ya regresa y me dice que habló con mi Rappi Tendero, con el repartidor. Sí. Y dice que lo asaltaron. ¿Qué fue eso? Pues no. Y de hecho yo en el mapita del sí. conductor, bueno, del este repartidor sí. sí se veía un buen rato ahí en un solo lugar. O sea, no no cambiaba su ubicación. Sí. Entonces yo pues sí asumí como que o le había pasado algo, o no sé, y pues sí lo asaltaron. Uy, y qué, pues, qué malo. Pero pues así las cosas. Ahora sí que realmente ya México, ¿a dónde? perdón, a donde quiera que vayas, ya es zona roja, o sea, no puedes así como que catalogar yo, o sea, no a veces es puro mame, pero o sea, como que ya siento que a donde quiera que vayas ya corres peligro o sea, yo, yo siento que ya no hay una zona nice, ya todos lados está eh, desbordado el el crimen, si vas a Polanco, que es este como que prestigioso pues allá, están, allá se van las ratas, allá se van las ratas para precisamente chingarse a la gente con dinero. Exacto. Ahora sí que ya no puedes decir eh, qué zona es segura y qué zona no es segura. Pero pues sí, ahora sí que ese es mi punto de vista. Bueno, pues te agradecemos que hayas llamado y luego espero que los vuelvas a llamar. ¿Nos cuentes otro chisme? No, no es cierto. <risa> Que no me gusta los mismos. me gusta ser muy esporádico y pues este ya me voy a dormir. Ya nada más esperaba que terminara el amigo de cinco mil años de hablar para poder <risa> llamarte y que me desearas las buenas noches. Oye, pero no feliz. pero no querías contar una historia. Eh, no, bueno, realmente no. O sea, nada no tengo, se llamas... la verdad nunca me ha pasado nada extra, extra normal, nada paranormal. ¿Y para qué invento algo? O sea, no, pues, no, pues, mejor sí. hay que platicar de cosas de política, de historia, algo que sí pues sea verdadero. Algo, verdad ¿algo? es que no me ha pasado nada, nada extra, extraordinario. A, a, a ver, ¿tú qué opinas del conflicto entre Rusia y Ucrania? Pues vi tu video sobre Alex Tienda. Sí. Y aquí tengo, mira, mi papá y yo seguíamos a Alex Tienda. Precisamente tu video, yo como que siento que tuvo mucho sentido. Yo también sí. empecé a seguir a Alex Tienda por su video de Corea del Norte, sí. pero pues analiza mucho tu video eh, y tiene mucha razón, tiene muchos puntos buenos, o sea, sobre la y sobre la guerra. Sí. Pues, mira, yo siento que sí está pasando algo no tan grave como lo plantan los medios, además nosotros somos Occidente, entonces a nosotros nos pasan las noticias de Occidente, lo que Estados Unidos quiere que la población vea, aunque seamos México yo eh, la verdad es que no sé qué noticias vean los que están de ese lado en específico los de Rusia o sea, sí. yo sí veo que están en protestas y eso, pero la verdad pues para qué eh, decir? o sea, yo para qué sigo esa noticia y digo, no pues sí, o sea, va a haber una tercera guerra mundial si la hay, ¿yo qué puedo hacer al final? o sea, digo yo soy solo pues un, un, un simple humano que no soy de la élite Solo los de la élite yo creo que saben lo que está pasando y si está pasando, eh, o sea, si las cosas se escalaron y están, pues ahora sí que graves. Realmente no hay nadie ni los medios, alguien que realmente te pueda decir si es fehaciente porque, pues muchos medios mienten. Entonces, eh, yo la verdad no podría dar una opinión eh, en mi particular opinión, yo siento que las cosas, o sea, sí hay como un conflicto. Yo, Rusia nada no, más que nada quiere eh, tomar el control de Ucrania, pero no como lo plantan en los medios. No siento que haya algo tan grave. Ese podría ser mi muy resumen. Muy bien, muy bien, buen Jonathan. Pues qué bueno que de, decidiste llamarnos, contarnos unas historias, pasar tiempo con nosotros, que veas el programa. Te agradecemos muchísimo mm -hmm. y, y gracias por ver el contenido. Sí, sí, sí, pues aquí siempre siguiéndote eres este, ahora sí que te sigo porque pues eres chido, dices la verdad eh, sales un poco de la rutina eh, bromeas eh, y pues entonces ya sería todo para no alargar más la llamada, pero cuídate mucho y tú también Melissa Sale, muchas gracias y que tengas bonita noche Vale, cuídense Bye. Bye Pues ahí está son las una con de transmisión, Melissa. Ah, una con cinco. Ah, ok. Son las 11.57. 11. <risa> oh, Dios mío. Tenemos otra llamada, Melissa. Tú decías. Tenemos si siete minutos, sí. O no sé quién es. ¿Sabes quién es? Quiero saludar a Iti. Iti, yo te había saludado. Sí, vamos a contestarla. Ok. Hola. Ay, no. Bueno. Es una, una salchipapa especial. es una psicofonía, es una psicofonía, Melissa. Ok, pero la salchipapa yo nunca he sabido qué es. ¿Qué onda, oh, suena es muy como bien. un critter, es como un critter, Melisa. Es Comparte como el, el de los... los... <risa> <risa> <risa> <risa> es como, ya sé quién es, es de los, de los gremlins. Es de los gremlins. Si ¿Sí, los gremlins hablaran, sí, sí, es uno de ellos. Salchipapa. A ver, salchipapa. A la mesa. Oye, ¿cómo es una salchipapa? ¿Cómo es una salchipapa? Tú sabes? ¿Qué? Quiero que la haga, Melissa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres? eres ah, eres? hay otra cosa que se llama salchipulpo, ¿no? Sí. No sé qué es salchipapa. ¿Cómo? Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, nos puedes decir qué es, por favor. Yo quiero que me la digan, Melissa. A Mira. ver, de nuevo, pero más lento. Para que le entiendas, Melissa. Mira. Ay, no, porque él tiene esa cosa. Sí. Ah, ¿Qué sabes... querías? o Es lo mismo. O sea, ¿me puedes decir qué es primero? Y y así o sea, di una salchipapa es esto, con esto y lleva eso y se prepara así, no sé sí, ¿Cómo, Ay, te no. Ya... ¿Cómo, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Astarot ¿Eres el demonio Astarot? ¿Astarot? Sí, tú y yo tenemos una cuenta Ay, pues. ¿Quién y quién? ¿Oxlack y tú? Sí. Ah, bueno. Uf. ¿A Melissa no la involucraremos? Ovi, no. Bueno, pues sí, va a ser tan Ok. ¿Eso qué okay. significa? ¿Eres, eres Sam? No. ¿Quién eres? ¿Cuántos Sam, años No. años tienes? Bueno, te vamos a mandar tu salchipapa, tu dirección. ¿Cuál es tu dirección? Ay, gracias, no Ya está. Hasta no a tu casa. ¿Vas a venir por ella a mi casa? Sí, espero que esté. Y es sabrosa. <ríe> bueno, pues aquí te esperamos con a... no. la salchipapa. Quiero mandamos... saber qué es eso. Te mandamos un saludo, amigo. Saludos, amigo Salchiamigo, el salchi amigo ¿Qué era Salchipapa? Salchipapa, yo nunca... Ya, sí, ay. Sí, ¿qué es Salchipapa y Salchipulpo? Lo escucho mucho, gente que desayuna eso y... No era Salchipapa. Eras tú, ¿verdad? Eras, era Ox. Tu ya, ay, no. Temporada. Hoy nos bueno, han llamado puras entidades demoníacas, estoy harta de las entidades demoníacas. Ya son cinco minutitos, nos quedan. Bueno, sí, ¿Qué vamos onda? a ¿No malditas salchipapas aquí. No hay malditas no, salchipapas. No, sí, aquí no hay salchipapas. No, no, no, no ninguna salchipapa, ni ninguna hija de fea no es que le tocó. ¿Qué, ¿Quién habla? Soy Eutaro. Eutaro, Eutaro. eutaro. Ya sé qué es la salchipapa. Lautaro. También ¿La preparé fácil, sí, creo que es papa hervida con, con salchicha. Papa hervida con ¿Qué? salchicha. O sea, yo pensaba que la hacían, que la preparaban de alguna forma, pero fíjense, la, el salchipulpo está como más, está más creativo que la salchipapa. El salchipulpo uh -huh. es como una salchicha cortada en forma de pulpo. Parecen pulpitos, pero son salchichas. ¿Los ven? Claro. Son pulpo. Déjame mandar un abrazote al cubo oficial que está con nosotros. Gracias, mi hermano. Dice, mándame tu bendición. Oslac. Bendiciones para el cubo, por a, a donde vaya a explorar esta noche. Le mandamos un abrazote. El cubo está entre nosotros. Oye, ¿Oye? me invitó, me invitó a explorar con él. Ah, sí. El canto, del sí. Canto, el canto era del ángel. A ver, ah, falta el, ah, el canto, de canto del, canto de del de ángel. ángel. Claro, claro. Ah, ah. Ahí está, por el super chat, el canto del ángel. Muy bien, Lautaro. Cuéntanos más. Ah, le quería hablar sobre la suerte. Viste que usted estaba hablando de la suerte que justo encontraron que pasó algo atrás de, la, de abril. Ajá. Bueno, eh, lo mío que no fue suerte. No sé si será destino. Bueno, lo que me pasó que es que hoy casi me maté o sea estaba salí porque tenía que hacer algo apurado no controlé y casi se me reventó la cadena de la bici viste ese mismo día hoy fue a la tarde después cuando estaba volviendo me tomé un colectivo el colectivo se rompió no así que el destino estaba en el lado negativo así que eso ¿no? así que la suerte existe a veces. La suerte existe a veces. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. <risa> Qué feliz, ¿qué te pasa? ¿Qué te iba a decir? Ahí mandaron otra, me ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, sí, tienes, tienes razón. <risa> Eso, ¿no? que las cosas que pueden, que capaz que lo que pasó ahí puede ser que sea real, aunque decían el reflejo de los vidrios, aunque no sé, en realidad. Ah, ok, del video que vimos o, o cómo? No, del video del ángel? ángel, de bueno, de la ADA, que tú decías. Ah, eso te iba a decir, tenés que traer la entrevista con el. el el cuidador de duendes. El cuidador. El cuidador de duendes. El que sí. vimos la otra vez o que el que trae caminando. Ah. ah. No me jugué, que era no, un chiste que... Qué cosa. Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Moche, nuestro amigo Moche. Ah, Moche. Pero bueno, eso no era... Muy bien. Un saludo de, de, de Argentina. Ya son como las tres ¿no? ya Dale, pues, un abrazo, Lautaro. Saludos. Y Melisa me parece que está pintado por la. Lo dejo picando ahí para el chat. Nos pues, estamos viendo. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Bye. bye. ¿Qué te dijo al final, Melisa? Yo no él? lo entendí, pero. No la entendí, pero espero que haya sido algo bueno, ¿no? O sea, soy... Porque a lo mejor me estaban ofendiendo y yo, ay, sí, gracias, bien no. contenta. Que, que... ¿Que, ¿Que Melisa es trapito colado? Yo soy trapito colado. No, a ver, a ver, no, no es, eso es falso. Eso dijo. <risa> yo, yo no, soy, yo no lo, soy trapito colado. El otro te dijo envidiosa y este te dijo que eras trapito colado. ¿Qué pasó? ¿Por, por qué anda con mala onda con Melisa? No sé, no sé. Yo creo que es porque acabo de volver. Dice Awitz, te mandé el video de gente rara por WhatsApp y tres dibujos para Melissa, tan especial, tan hermosas, tan genial, tan gentil, tu humilde siervo <ríe> tuyo por siempre. ¡Ah, perro! <ríe> ¡Ah, perro! ¡Ole! ¡Ay, qué bonito! Anda. Por eso creemos a Awitz. Hermosa, tan gentil. A ver, la deja picando ahí, dijo al final. ¿Cómo que la dejan picando ahí? ¿Eso qué significa? Tra dijo. Melissa trapito, ¿qué? Trapito que dijiste tú. Ya no me acuerdo. Para mí, eh, ya ya sé, ni me están diciendo eso. que es el que me lo está diciendo y pone... <risa> bueno, eso que él me quiere decir, lo pone en la boca de otros. Ya te caché, Oxi. Dice, bueno, mínimo, dejen su like. Oigan, ya hablando serio, me gustaría armar un debate con los dos, jalan, o, o les da frío. Orale, ¿cómo ves? Hizo ¿Un debate con el cubo oficial? ¿Debate de qué? De, de, ¿De parte de quién? Digo, ¿debate de qué? ¿De qué va a ser el debate, sí. cubo? ¿Cómo que un debate? Sí. Échame una llamada si quieres, o... O, te sea, paso, o sí. una... obvio si sí acepto, pero ¿debate de qué? Exacto, ¿debate de qué? Vamos a debatir que el cubo. Es que ah, el debate, debate suena acá como muy... Así. <risa> <risa> Justo así. Vamos a, vamos a esperar a que el cubo conteste. O si no, nos puedes llamar por teléfono, mi hermano. Llámame al, al otro teléfono o al, al cualquiera de los dos teléfonos. Te pongo el número de, de este teléfono. <risa> mira, ahí está el WhatsApp para que nos llames. Y, y nos digas de qué debate, cómo, cuándo, le entramos le entramos al, al chisme. Ah, mira, me está hablando por acá. Vamos a Al chismecito. Acá. Buenas noches. Hello. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, pues no sé, un debate, pues, no sé, te pongo el tema y, la neta, no sé, me gustaría debatir, por ejemplo, el ¿por qué demonios ponemos primero el jamón en lugar del queso en un sándwich, no? O sea, no sé, algo que se les ocurra, pues, eh. Ah, me gusta, eh, me gusta, este, ese tipo de cosas raras. Es que, a mí también. No tiene lógica, o primero pones el queso y después el jamón, o sea, ¿cómo lo haces tú? Ah, pues, fíjate que podemos hacerlo, quieres que lo hagamos en tu canal... ¿O quieres que eh, te invitemos nuevamente y hacemos un debate de las cosas más extrañas? Sin ninguna bronca, hermana. Cuando quieras, yo jalo. Yo estoy presto. Traigo pilos y te acaban de, de golpear a unas mujeres. Güey. Te acaban de golpear a unas mujeres. ¿Cómo ves, Melissa? ¿Así entras al debate de cosas raras? Sí, puede, pues puede ser mañana o mañana ¿Qué, qué tienes tú? Ox? Ah, mañana tengo, tengo ya una entrevista, entonces podría ser mm. el viernes. ¿Viernes puede? El viernes no sí, sé. Vamos a ver si Melissa puede. Va Déjenme a checar su ver. calendario de amor. Dejen veo mi calendario. Porque suena bien ese tipo de cosas de debate de, de cosas que nunca nos detenemos a pensar. Oye, a ver, pero mañana. ¿A qué estamos hoy? A 9 sí. A 9, sí. Ah, ya es nueve. Ah, el viernes creo que sí. Ah, no, a ver, espérenme. Ahí su agenda, sí, sí, está checando su agenda. Es que eh, tiene el trabajo, entonces quiere ver qué días está libre. Sí, tengo que checar mi horario de trabajo. O sea, no es por sangrona. Como nosotros no trabajamos hoy? Pues nosotros, pues nosotros ya no trabajamos. Pues no, o sea, sí con horario no. Pero <risa> No sé, esto se está cargando, esperen, denme chance. Sí, sí, sí se puede, viernes o sábado, chécale, Melissa, si sí, puedes. Ma mañana con quién tienes entrevista. Mañana con el Fede Lobo, mañana va a venir el Fede Lobo. Mm, ya. Yeah. Ah, pero no, me lo güey. Pues. Sí, sí. sí. No va, Simón, mañana a ver qué tal nos va con el Fede Lobo. Si no, si, si nos va bien, lo invitamos a echarles madre Pues pudiera ser, pudiera ser que sí el viernes. ¿El viernes? Entonces, ¿cubo, pues, el viernes a las 9 de la noche? De hecho, estamos calendario, también, Carlos. Tuvo un vuelo para el sentido, güey. Este, eh, viernes, sí, sin brocas. Va, entonces, viernes, 9 de la noche, debate sobre cosas sin sentido, ¿les parece? Sin brocas, sería perro que, digamos, sería como una referencia de algo, para que me estudie algo, ¿no? Porque no quiero ver tan, tan, tan cabelo. sí. Pues hablamos de cualquier cosa, la gente va a opinar, la gente va a poner el tema. ¿Qué te parece si la gente pone el tema y nosotros lo discutimos? <risa> Digo, porque imagínate leer estos comentarios, por una donación, con tema y ¡pum! empezamos. ¿No? Va. va, me, me late. Bueno, me late. Me late. Ya, la gente nos va ahí metiendo ahí con el, con, con el tema y le vamos dando. A ver, ¿qué, qué tanta cultura general tenemos? Pues anda. Igual la gente piensa que todos estamos ahí buscando fantasmas y buscando de lógica esto, porque si vamos a tener algo de cultura, ¿no? Digo. Ah, suena perfectísimo, me encanta la idea. Pues entonces ya está, vamos a pactar esto, viernes de, 9 de la noche, la gente nos va a poner un tema para saber qué tanto de cultura sabemos y lo discutimos. Sí, se va a poner chido esto. Ah. Yo, sin, sin bronca, me, me veo de viernes a la Ahorita les tengo que dejar, que ya voy a hacer pero pues me dio gusto tanto a seguir con ustedes. Gracias mi hermano por los superchats, gracias por la llamada y por también este, este pacto que estamos haciendo. Un abrazo. A ver, no nos cuídense mucho. Nos vemos por la raza, bye. Bye. Pues ahí está. Ya escucharon al cubo que dice que... Respondemos las, las preguntas del superchat, así que gente, con uno o dos pesos ya sale el superchat y pueden hacer la pregunta, o, o el tema, van a poner más bien el tema que ustedes decidan y nosotros ya lo discutimos, si sabe, sabiendo o no sabiendo, vamos a discutir el tema. te parece? Sí, me suena bien, me agrada. Va, entonces pues ahí está, el, el viernes tenemos este debate de cosas sin sentido, de cosas que desconocemos y de cosas raras pues ya empezó la cumbia de Oxlack. has escuchado a cumbia de Oxlack, verdad? ya miles de veces la tengo de despertador de hecho Oye, <risa> Melissa antes de irnos quieres decir algo uh, pues lo mismo es siempre que ¿Qué les digo siempre gracias por su atención por su tiempo síganme en mis redes que son no se ven por ahí pero es así como se escribe mi nombre ahí está a ver oh. Donald poner? está? Ah, sí. no, no. Es bueno, Melissa bueno. con doble S, Y, H, así como lo ven aquí, aquí, así, en todos lados, así estoy. ¿Sabes yes. qué? Es que dice Awitz ah, que no olvide su, sus dibujos, quiere que los veas. Ok. Vamos a verlos. ¿Qué es eso del trapito? Ah, no te enojes, no, no te enojes. <risa> no, me, no me voy a enojar, nada más quiero saber. Ok, es que aquí teníamos un tema y, y lo dije muy claramente, dije, cuando venga Melissa y escuche el tema de Mía Trapito, va, nos va a preguntar qué es eso y va a decir qué historia es y no le vamos a poder platicar todo porque es una historia muy larga de que ella no, no vino y se perdió todo el, la, el caso de Mía Trapito. Ay, a ver, pero en resumen... En resumen, había una chica muy guapa en el chat. ¿Okay? Mía, sí, ok. Ajá. Y entonces siempre veía que los chicos este, le mandaban mensajitos, le escribían cosas como Mía y que saludos y cosas así, y ella le responda, respondía que sí, bebé, y que no sé qué. Y como que veía ya muy desesperados a los muchachos porque Mía no, no les soltaba ni el número, ni el Facebook, ni el Instagram, ni nada. Entonces algunos... Ya eh, que, se, que se sentían eh, no, no, este, no, no, no les prestaba atención mía, empezaron a decir que mía era falsa, que no era un perfil yeah. real. Y eso significa trapito. No, no, tranquila. Entonces, <risa> okay, <a ver. risa> entonces yo dije, ah, sí, claro, mía tiene que, que demostrar que es real, y entonces le dije a Mía que me mandara un WhatsApp. Para que yo le mandara el link y se subiera a la transmisión y vieran, toda la gente viera que sí era la chica guapa que estaba en su foto. Okay. Y los hombres, obviamente, todos dijeron que sí, estaban súper emocionados porque el siguiente día <risa> Mía iba a transmitir acá con nosotros, y pues que Mía que no me manda mensajito y que tampoco transmite y tampoco entra a la transmisión. ¿Qué? Entonces, no dijeron que Mía era trapito. Ya, ¿y Mía ya no ha vuelto? No, pero no sabes todavía que es Trapito. Ah, no, que. es? <risa> <risa> trapito es transexual. ¡Ay, no! ¡Ey, qué feos! Pero yo creo que Mía no era Trapito. Yo creo, no, tampoco creo que haya sido un hombre. Yo creo yo que Yo creo sí. que Mía nada más está, o sea, este, es normal que a alguien le dé pena ponerse aquí, obvio. O sea, ¿tú crees que Mía sí era Mía real? Sí, nada más fotos? que... de sus fotos? Pues tenía bastantes, o sea, no era como que nada más era una foto, tenía muchas fotos. <risa> a huevo, Mía es Trabuco, dice Eduardo Tolentino. Transformer. <risa> Transformer. No, no, yo creo que Mía es Mía y nada más le dio pena como... O sea, tú sí, tú sí crees, tú sí votas porque Mía, y, y le dijimos a Mía, después ya vino, y le dijimos que no se, que no se fuera, que no se perdiera, que sí creíamos en ella, pero que le había tocado su momento de, de ser buleada, sí, pero, pero que sí la queríamos. Sí queremos a Mía, y yo estoy team Mía, Mía Real, yo pienso que Mía es real. Mía es real, vamos a ver si después Mía se da valor, eh, pero fíjate que Mía desde ese momento empezó a dejar de venir, Mía es un cuarentón dice. No mente. Y había un tal José Un tal José de que sí, que mía, que no sé qué Y ella le decía sí, bebé, no sé qué Y ahora imagínate O sea, era un cuarentón que le estaba diciendo A José, bebé, y cosas así No, pero Mía es Optimus Prime No, yo sí creo que mía Es, es real, o sea, nada más que Ustedes son bien bañados Todos los de aquí del chat yo digo que Mía es real. Mía es un señor con bigote, dice Santiago. Pero trapito, la palabra trapito me parece muy creativa y muy original. La apruebo. Eh, eh, trapito es como de, yo no sé, como de otakus. Como, no sé quién lo diga, si los otakus o los geeks. Es que, o... sabe, ¿sabes a qué me recuerda mi trapito? Al toallín. ¿Te acuerdas de toallín? <risa> no. Toallín. <risa> era bien drogadicto. ¿Alguien, ¿Alguien se va a acordar de Toallín? Estoy segura que alguien se va a acordar de Toallín. Ah, mira, Trapito es de anime, dice Carlos Gutiérrez. Trapito de los animes. ¿Es alguien de los animes? Viene de los animes, o sea, la expresión trapito viene de los animes. Pero ¿y por qué la dicen ellos? Eso sí no lo sé. Ah, ah, díganme todo el chisme. Sí, de South Park. Mira, todos conocen a Toallín. Ox, ¿quieres ver a Toallín? A ver, muéstranos a toallín. A ver, les muestro. Es que dices dice toallín y yo me imagino un toallín, pero no un toallín de secar. Ay, ¿qué te imaginas? Ay, no, ya sé. Que te... <risa> Como una mascota de una este, toalla femenina, la toallín. La no. mascota de, La mascota de... Él es, es toallín. De Saba, la mascota de Saba. Y tuallín es súper drogadicto. Ah, él es Ah, creo que ya lo había visto. Es un súper Toallín. Está chido. Nada más que siempre se quiere drogar y por eso como que... <risa> siempre se quiere drogar. <risa> sí, o sea, es un buen amigo y todo, pero te incita como a drogarte porque siempre quiere drogarse. Entonces, muy mal de parte de Toallín, pero es lo que él hace. Bueno, vamos directamente con los dibujos de Awitz, que si no, va a decir que... Que, que, que el super chat y eso. <ríe> toallín la mascota sangrienta. En otro universo, sí, sí es ese que dice Oxlack. Ahí está. Acá estoy compartiendo, pero no compartiendo, compartir. Compartir pantalla. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Bueno, ¿A bueno ¿A dónde quieres llevar una toalla? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí está. Ese es el primer dibujo que te mandó Awitz. Oh, es bonito, ajá. Es bonito, está... Ay, no soy un demonio, entonces lo apruebo. Eres una ángel, luego otra vez, otro ah, ¿otra ángel. Y luego aquí, pues... Oh, estás con Metatron. A ¿Vamos? ver, ¿cuál, es, ¿cuál soy yo? Pues tú eres la de lentes con cuernitos y, y alas, y estás dándole como que la mano... A este Metatrón. Pero ahí se ven dos chiquitos caminando. También, o sea, eres tú y Metatron. Yo creo que soy el pequeño, ¿no? No, ahí está, tú eres la del cabello largo con alas. Ok. Es que su, su dibujo es un poco abstracto. Sí. Muy sí, bien. O sea, digamos que es como una obra abstracta, sí. pero sí se diferencia entre Melisa y Metatrón. Muy bien. Lo sí. apruebo también. Ah, qué bueno, porque qué tal si ya después de esto ya no querías venir otra vez un rato. Y... No. <risa> no. Bueno, mira, aquí dice Mía, lo mismo de una chica, pero más... Ah, dice, lo mismo que una chica, pero más barato. Mía, pero... <risa> Ay, qué grudo. <risa> pobre Mía, no va a querer volver Mía. <risa> Ahí está el meme de para Mía. Mía Trapito, eso es toda una historia, Mía Trapito ya... O sea, o sea, fue todo un capítulo de Mía Trapito. No un capítulo, fue varios capítulos de Mía Trapito. Ay, pues con razón ya no quiere venir, pobre mía. <risa> de hecho, hoy es continuación de ese capítulo, el día no, que te lo platicamos a título, tenías que saber. Sí, la verdad, sí. Ah, dice es. que no es Metatron, que es el Caballero Negro. ¿Y el Caballero Negro ¿Quién es? El caballero negro, ¿quién es? Dice que te enseña el video. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Cuál video? Pues, ah, es este video. Elisa, te perdiste todo el chisme. Oigan, es que es trabajo ustedes. Cuando yo no vengo y oye un chisme, pónganmelo en Instagram. O sea, ahí me tienen que pasar el chisme. Yo siempre leo los chismes que me mandan de aquí, de lo que pasa aquí. Ah, este es el video ¿Qué? que dice, este, ah, witz, que gente deforme. Ah, ok, a ver. Vamos a verlo. Uy. eso sí es real Ah, qué extraño Eso es falso Eso es falso Eso es falso porque ven y se mueve Eso es una edición Sí, sí se ve bien editado eso Falso Eso es falso, sí Ok, ¿qué se, ¿por qué se repite? Y esta chica Dice que ¿Qué dice? ¿Qué hace? No vi nada oh. Ok uy. Este pues tiene un tumor Sí, era lo que iba a decir ¿Verdad? Sí Si ¿Sí, eso es un tumor, no manches Dice Leslie, eso se llaman ejercicios hipopresivos ¿Ejercicios hipopresivos? ¿Qué significa eso? Pues no sé Uy, uy, uy Ah, se cortan las pestañas porque las tiene muy largas Mira. Ay no, no las tienen tan largas como para cortarse. O las... Pero es un niño. Y eso qué tiene? Pues que con unas pestañotas. Oye, mira esa mano tiene seis dedos. ¿Ese eso sí es real. Eso es real, sí. Se llama polilactia. Polilactia. O dedo o, extra. O algo así. Ay, qué raro. Uy, tiene sí. dos, tiene dos, este, manzanas, ¿ya viste? ¿Dos manzanas? Sí, la manzana de Adán. ¡Ay, qué raros están esos dientes! hoy tiene colmillos, ah! ¿eh? ¡Ay, no, pero se ve muy raro! ¡Uy, que tiene su ojo! le tiembla, no? Sí. O sea, pero todos esos son, son como... Uh, no, no se llaman enfermedades. ¿Cómo se llama...? ala los ojos, parece que se le van a salir. No manches. O como sea, sí, con... Sí como, pues sí, debe ser gente que tiene ciertas condiciones médicas. Sí, eso también es real. Hay personas que este, como el elefante, el resorteronte, la ligartija, entonces el humano también puede Hacer esos esas movimientos como de liga. Sí. si ¿Sí, ¿sí sabías cuáles eran los tres animales elásticos, no, Melissa? Sí. A ver, ¿cómo? ¿Tú no te lo sabes o qué? No, a ver, ¿cuáles son los <risa> tres animales elásticos? Pues no me lo sé. Los, pero... acabo, de, los acabo de decir. cuando Ahorita dije los tres animales elásticos. Ay, o sea, dijiste eso, pero no dijiste cuáles eran. Sí, el elefante, la ligartija Ay, y el resorteronte. Ya, ok. Ahí están los tres animales. Ahí está, este, muy buen video, Agüitz. Muy buen video, ¿eh? Estuvo bueno. Ahora sí nos dejaste con la boca abierta. La Suena. verdad es que sí, sí, totalmente, sí. Ese video no lo había visto yo, así que... Te has llevado la noche, Awitz, pero de todas maneras a este video le vamos a poner hablando con una niña muerta, así que <ríe> ni modo. <ríe> ni modo, muy ni bien. modo, te llevaste la noche, Awitz, pero se llamará este video hablando con la niña muerta. Sí, si nos hubiera respondido, a Awitz, cómo iba a ser nuestro traslado a otro planeta, sí, sí, se merecería el título, pero como no fue así, vale. No fue... Dale, pues, pues entonces un saludote, un abrazo a todos, descansen. Eh, esto ha sido La Rajada Peluda, La Rajada Peluda, La Rajada Peluda, La Rajada Peluda. Esperen mañana el siguiente capítulo porque tendremos a Fede Lobo, Fede Lobo, Fede Lobo. Aquí, aquí, aquí en La Rajada, La Rajada Peluda, Peluda, Peluda. Nueve de la noche estaremos hablando con el Fede Lobo. Hablando sobre fenómenos paranormales y videojuegos. Esto va a estar interesante porque habrá fenómenos paranormales en los videojuegos. Vamos oh. a, a, a mañana a ver qué nos dice el buen fe Fede Lobo. Melissa estuvo con nosotros nuestra experta medium telepática, zoóloga, actriz y demás. Sí. ¿Algo quieres decir? Ahora sí. Pues lo mismo, gracias por su atención, por su tiempo y nos vemos pronto. Dale, pues, el canto del ángel para despedirnos. Ah. Pobre muchacho el que nos mandó ese canto, ¿no? Sí, estuviste esa, esa <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> Me peleé con él, de hecho. ¿Cuándo? ¿Esa vez? Sí. ¿Por qué te peleaste? Ya sí. no recuerdo. Este, fue el que dijo que vivía acá en Matamoros. Ah, sí, sí. ¿No te sí, acordabas estoy... de él? Contó varias historias. Sí, sí, bueno, no, yo pelear. no, él se quiso pelear conmigo. ¿Pero por qué pelearon? No me acuerdo, o sea, pero o sé sea, qué pasó. <risa> <risa> <risa> bueno, pues ahí está. Pues está, un abrazo a todos, descansen, hasta mañana.